Regístrate hoy, y obtén 300 yenes de descuento en tu primera compra. Estamos en vivo. No puede ser. ¿Ah? ¿Sí? Sí, estamos en vivo. No puede ser. Cada noche, nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido. En la búsqueda incesante de los escalofríos,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 Nuestros relatos oscuros. Estamos en vivo y en directo. Buenas noches. Saludos a toda la gente que se está reuniendo alrededor de esta fogata. Imaginemos que estamos en una en un campamento donde. Estamos en un bosque con frío, oscuro, pero se alcanzan a ver las estrellas en el cielo. Tenemos una fogata en medio y ha llegado el, la hora, más bien, de contar los relatos oscuros. Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos un tema de más interesante y que tiene muy poco, muy poca información hay que, que podamos consultar quizá exista tan poca información, porque eh, en habla eh, del castellano, en habla de español, de habla ¿qué? latina, o ¿cómo se dice, Habla hispana. De habla hispana, de habla hispana. <risa> no hay mucha información <risa> y quizá esté en otro idioma lo que estamos buscando, pero bueno, les vamos a traer lo que encontramos acerca de este tema tan, tan interesante, pero antes que Nada, quiero dar la bienvenida. Andrea, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un saludito. Saludos, Yadira. Saludos, Calavera Man. Qué bonito verlos hoy otra vez aquí. Y vamos a hablar de este tema tan interesante. Esta noche, para toda la gente que nos escucha en Spotify y en otras eh, plataformas de podcast. Hola. Y para toda la gente que nos está viendo en las redes sociales, principalmente en YouTube, y en la página de Facebook, en Twitch, les mandamos un abrazo. Nos da mucho gusto estar con ustedes hoy, lunes 30 de enero del 2023. Está por terminar ya este primer mes. Tan rápido se está yendo la vida, pero bueno, cada noche aquí Muy nos rápido. acompañamos con temas, con historias, con relatos. Quiero eh, pedirles que si ustedes quieren opinar sobre nuestro tema que es el de el doppelganger o el doble maldito, o si sabían que todos tenemos una, una, un doble en el mundo, dicen que tenemos siete, siete dobles. Sí, ah, caray. yo no sabía. Ahorita vamos con eso. El patrón mandujano nos mandó cinco dolarotes. Le mando un abrazo, gracias, patrón. Que la primera vez que hace un super chat, me parece el patrón mandujano, eh, mil gracias. Es que seguramente sí le ha gustado las transmisiones que hemos estado realizando. Y esta noche empezamos 11.42, eh, cerca ya de la medianoche, porque no encontrábamos un video que iba a ser importantísimo. Y es el video que les habíamos platicado sobre en donde yo vi a mi doble maldito. Sí. En un video de YouTube, de un YouTuber X... Eh, bueno, no x no, eh, no ofendiéndolo, no o sea de, o algún youtuber, pues eh, hace un mes más o menos nos dimos cuenta de que ahí aparecía mi doble y se nos siente asustamos. se siente muy feo mm -hmm. ver a, a alguien que es eres tú, pero en otro país, mm -hmm. en otro lugar, más joven. Pues digo, ya, ¿Qué quieres decir? ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué quieres decir? Pues digo más joven. Sí, en el sentido de no, que el, okay. el, el muchacho era muy o sea, muchacho, por ahí no que veintitantos. Ya la regaste, unos, ya, ya, la regaste no, ya me no, dijiste joven. viejo. No, no, no, yo estoy diciendo no, no. que es más mi Es joven, pero que es no mi don, quiero decirte viejo. O sea, un que poco se más ve joven. igual a mí. Y tú sí, pero más joven. O sea, ya me dijo gordo, me dijo no, feo, ay, me dijo yo no dije eso. viejo. No puede ser, no, no. puede ser. Más joven porque es que ese ve más de como... De ya, ya, 30. no le arregles, ya no le arregles, Ay, déjalo no. así, déjalo así. Yo no dije eso. Ya no. déjalo así. Eh, pues bueno, eh, se los vamos a enseñar esta, o sea, el, el video de esta persona, ¿no? Eso es lo que le vamos, les vamos a enseñar. Se los vamos a enseñar, eh, se lo vamos a enseñar a todos ustedes más adelante en cuanto comencemos el tema. Mm. Y eh, para que ustedes lo vean y me digan si... ¿De verdad creen que ese puede ser mi doble maldito? Porque es idéntico. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Hoy, hace rato que lo encontré, bueno, ahorita que lo estábamos buscando y que lo encontré, sí. sentí nuevamente feo el ver que hay una persona que es idéntica a mí. Y bueno, Andrea también trae a su, a su doble maldita, ¿verdad? Sí, traigo dos. Ustedes dirán, ¿cuál de las dos se parece más a mí? Pero yo digo que se parece más uno. Ok, y, ella trae dos. Uh -huh. Y bueno, hay gente que me ha mandado fotografías a lo largo de estos 15 años en redes sociales de personas que me dicen que, que encuentran a mi gemelo y hay muchos parecidos a mí. La verdad que, que sí he tenido varias fotografías. Ahora no las he traído, pero el video es impresionante. Es impresionante. como ¿Sabes cómo dijo Sage? ¿Sí viste el video de Sage? No. Bueno, dijo impresionante. Ah, por, sí. Por eso aquí decimos sí, no ¿Sí lo viste ese video? Creo que sí, pero yo siempre digo impresionante sí, también como por, que se me pegó de ahí Decimos impresionante, uh -huh. pero no creo que hayas visto ese video Sí, yo creo que sí No, Andrea, te estás, este, te estás quemando ante toda la gente aquí en la transmisión Bueno, entonces no Bueno, si quieres lo viste, entonces ¿Lo viste sí o no? Bueno, no Digamos que no Para, para a ver qué me dices ¿Qué pues, estabas diciendo? Pues es que es mejor decir que no lo hayas visto ese video. Pero es que yo siempre digo impresionante. ¿Y de dónde lo voy a sacar? Pues del video que se hizo famoso. Por eso. Entonces, pues que yo no me acuerde muy bien, pero uh -huh. siempre el, digo impresionante. El segundo error de esta noche, Andrea acaba de decir que sí vio el video de Sague de Impresionante. Bueno. Entonces, ni yo lo vi, ni yo quise ver eso. Pero Andrea dice que sí lo bueno, vio. el Segundo no. error, garrafal. Fuertes declaraciones, hay gente aquí que de verdad no soporta ver ese video, yo creo que no, no quisieran entrar a ver ese video nadie, nadie de los que está aquí quisiera entrar a ver el video de Impresionante, pero Andrea sí dice que bueno, sí lo vio, no, que... sí lo vio y se acabó el drama, entonces pues ya que decimos Impresionante, así, así es el video que vamos a tener el día de hoy, bueno. y bueno vamos a hablar sobre el doble maldito, ¿verdad Andrea? sí. ¿Quieres que empiece con...? Empieza tú, pero yo voy a decir algo. A ver, dime. Eh, que sí quiero, y es que si ustedes tienen algún doble, mándenos la fotico que nos gustaría ver. Oye, estaría... Ponen su foto padre. y ponen la foto al lado de su doble y sería como interesante ver el doble de ustedes también. Exacto, exacto. Puede ser que ustedes nos manden la foto de ustedes y si han encontrado otra persona idéntica en el mundo, que nos, tome, nos manden las dos fotos para ver si son... Iguales. Yo por ahí, había, antes de que empecemos ya con lo que es la materia, había visto una fotografía de una chica que está bajo un cuadro, bajo una pintura. Es una chica rubia y tiene el cabello cortito y es idéntica a la de la pintura. ¿Has visto esa? Van, van varias personas que. Así van que... a los museos y se parecen a los a los Ana, exactamente. Yo tengo la foto de mi mamá y es una, una parecida a una pintura de la época victoriana, es igualita. O sea, tu mamá padre. se parece a una. Era como una condesa, algo así por allá y, y me pareció muy muy impresionante el parecido. ¿Y pero, no lo vas a enseñar? Pues. Eh, no tengo la foto del ah. de cuadro, pero sí lo, lo puedo buscar, sí lo puedo buscar. Sí, si sí, puedes buscar también la foto de estas personas que se encuentran en un museo, o sea, en las pinturas, también para que me la mandes ah, al bueno, WhatsApp sí, sí, sí. y lo podamos ver, ¿no? Listo. Sí. Mientras tanto, vamos a empezar eh, con este tema, el doble maldito. Muchos de ustedes vieron mi video hace algunos años y desde entonces me piden una segunda parte, eh, hice una reedición y se los presenté hace unos meses nuevamente, pero es que la verdad no hay mucho, mucho de dónde hacer la plática, porque me parece que este doble maldito es como una leyenda, pero una leyenda que se desconoce de dónde nace, más bien parece que fue en Alemania y que es a raíz de la literatura de algunos... Cuentos, de algunas novelas de algunos sucesos ficticios en, en donde eh, una persona se encontraba con su alter ego, con su doble pero también eh, se han relatado historias de verdad, de verdad de personas que se han encontrado con su doble maldito, se le llama doble maldito porque aquí un un, este, un escritor hizo esa mención sobre que si encontrabas a tu doble, podías eh, tener algún maleficio, tenías mala suerte, o pudiera ser parte de, de un mal augurio, un aug mal augurio de muerte. El doppelganger significa el doble al lado, bueno, es, el, es lo que dice el alemán exactamente, el doble andante. Es el que es lo que significa porque primero eh, lo acuñó aquí dice jean Paul en mil Jean Paul 1796 alemán eh, que él era escritor de cosas de ciencia ficción 1976 en 1976 sí y dice que el término se utiliza para designar cualquier doble de una persona comúnmente la referencia al gemelo malvado o al, al fenómeno de la bilocación, que también vamos a, a platicar de la bilocación seguramente en lo que vamos hablando sobre este tema. Do, doppel, doppel significa doble y ganger eh, andante, ¿no? Uh -huh. doble, el doble andante, andante, el doble andante es lo que significa el doppelganger. Eh, en, en un principio el, el término era el el doble alado, o sea, el que estaba al lado, el que caminaba al lado, más bien. El que camina al lado es el otro significado. Y después ya termina siendo el doble andante. Sí. El doppelganger. Dice de Visión como la usurpadora del 98 con Gaby Hispanic. Aquí la diferencia es que hay casos de gemelos. Que obviamente podríamos encontrar historias donde dos gemelos separados se encuentran después y pues puede suceder muchas cosas y contar una historia pero este do, doppelganger en realidad es tu alter ego es decir, no es tu gemelo no es tu hermano es alguien idéntico a ti y también dicen que es el malo es el, el gemelo malo creo que hay una un capítulo de los Simpson gracias a Serena que lo mandó Trece pesotes, gracias, Serena. Qué buena onda. Hay un, Tú que viste Los Simpsons, ¿te acuerdas de un episodio donde, donde Bart eh, le, le sale un doble maldito? ¿Sí, ¿Sí te, sí, ¿sí te, sí, te sí. acuerdas de ese? Sí, que eh, lo tenían encerrado, algo así, no me acuerdo mm. muy bien. Pero era uno malo y uno bueno. A mí la verdad, ese Bart Simpson siempre se me ha hecho como malvado. A mí no me cae bien Bart Simpson, por ejemplo. El, el Bart Simpson no me cae bien me parece malo, malo. que tiene Travieso. maldad, sí, mm -hmm. y, el, y el gemelo malvado era aún peor, ¿no? Sí, en, mira, el que dicen, el que está en el ático, sí, Ajá, ahí lo escondían en el, en el ático, sí. Un poquito. ah, mira, hablando del que escondían en el ático, eh, ¿han escuchado ustedes hablar de del, del hombre de la máscara de hierro? Sí. A ese hombre también en un castillo lo encerraron en un calabozo. Lo tenían encerrado. Pero era porque, al parecer, era el gemelo de, de quien era el rey. Sí. Y creo que lo mandó a ser prisionero y sí. en el calabozo, pues para que reinara él de solo. Eso, ¿no? De eso hay una historia, entonces después de otra sí. llamada, sí puede. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Sí, buenas noches. Saludos. ¿Quién habla? Buenas. Buenas, buenas noches habla Juan Carlos. Juan Carlos, saludos desde de Jalisco, ¿verdad? Pues no, no es Jalisco, es Tepic. Ah, desde Nayarit. Muy bien, mi hermano. Bienvenido. Cuéntanos, ¿qué eh, quieres platicarnos sobre los dobles malditos? Dice que a mí me pasó algo similar. Hace ya casi 17 años. los Yo me puse a investigar. A ver, cuéntanos. Cuando Blender, algo así donde ¿no dicen... Uh -huh, uh -huh. ¿qué te pasó? Eh, a mí me pasó de chico, yo tenía 15 años yo soy una persona acá de campo ¿verdad? De, de, de, mi, mi papá siempre se dedicó a la agricultura mi mamá es pues, ama de casa tengo seis hermanos uh -huh. yo eh, había nacido junto a un gemelo mi, mi gemelo pues murió eh, adentro de la panza de mi mamá ¿verdad? Sí. No se alcanzó, pues, a, a librar, ¿verdad? A vivir. Entonces, desde ahí, eh, yo sentí, sentía desde niño que algo me conectaba con mi ¿verdad? A veces yo sentía que él estaba ahí vivo, que él no se observaba. Es como si él creciera dentro de mí, no sé cómo explicarle. Y su alma, su, su energía estuviera conmigo todavía. ¿verdad? Que yo no tuve la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? O sea, como que él no nació, pero su espíritu como que se te metió a ti, como que estaba tu hermano en el mismo cuerpo. Sí, eh, mi hermano le comento que en la hora del parto de mi madre, él nació muerto, nació sin, sin oxígeno. Eh, pues yo, pues, era bebeda, no me no acuerdo de él. No, no tuve la oportunidad de verlo, pero yo sentía que alguien dentro de mí estaba conmigo, porque a veces de niño yo... Me, eh, algo me pasaba algo muy feo A veces me cepillaban los dientes en el baño o Me peinaba mi mamá eh, en los espejos sobre todo eh, Una vez me estaba cepillando los dientes Y no le miento yo sentí que mi rostro eh, Empezó como a sonreír pero una sonrisa macabra yo <coughs> sabiendo que yo no estaba haciendo esos gestos En el reflejo Inclusive, Un día eh, hace poco yo tengo 36 años hace poco yo estaba bañándome y al momento que me estaba sacudiendo mi, mi cabello de espaldas yo estaba del espejo sentí que como que estuviera de frente no sé si me voy a entender o sea te estabas así, te lo estabas sacudiendo y sentiste que de atrás te estaba viendo a alguien Sí, me estaba pues secando el pelo y yo estaba de espaldas el espejo daba pues de espaldas mi imagen ¿eh? Y yo sentí que alguien estaba de frente Alguien igual que yo no es pues la primera vez que me pasa eso Inclusive una vez en el, en el trabajo Yo falté, me dolía el estómago uh -huh. yo ahorita yo ya trabajo Aquí en, el, en una marisquera ¿eh? Este tipo de, pues, de restaurante Y me comentan mis compañeros que me vieron Entrar, pero muy sospechosos Sin decir ninguna palabra Que duré muy poco ahí Y que me les quedé viendo varios Y uh -huh. después salí eh, salí huyendo del lugar, o sea, del trabajo, okay. y el día siguiente que me presenté, pues el patrón me dijo que por qué me había ido así de repente, yo, a pesar de que yo le había avisado que estaba enfermo en la mañana, y le hablo que es como si otra persona idéntica a mí haya acudido al trabajo, pero los veía con, con mirada de odio, de enojo, pues. Oye, oh, eso sí, por ejemplo, sí ese, ese es una historia sí. de un doppelganger, exactamente, o de mi locación, pero a, así como nos lo cuentas, parece que tú no eras, era tu imagen, pero tú no eras. Sí, eh, me dieron en el trabajo en carne y hueso, pero pues yo no era. El patrón me juzgó de loco, mis compañeros, la montó a mi compañera, me creyó, porque en ese momento yo estaba platicando por WhatsApp con ella, en esos instantes, y es cuando ella dice que se apareció alguien igual a mí. Me dijo, oye, ¿de verdad o tienes un hermano que se parezca a ti o no? Porque nomás entró al trabajo, te, te nos quedaste viendo unos minutos y te fuiste. Sí. Pues yo a veces estoy en mi cuarto o estoy solo. Y se sienten como una presencia, yo siento que es alguien idéntico a mí, pues, pero que con malas intenciones. Inclusive he tenido sueños donde mi propio yo me me, me, me mata, pues, me acuchilla. ¿Ah, sí? A veces me ahoga, me asfixia, eh, me quema vivo teniendo he esas pesadillas que alguien igual a mí me quiere matar en mis sueños. Me oh, ha sí. acercado con padres, eh, con personas que me no dan las cartas. Hace poco me, con una bruja acá en, en Tepequi me dijo, sí, hijo, eh, esa, esta entidad tarda temprano si tú no eres fuerte de energía o te encomiendas algún algún santo o alguna religión, este, esta persona se va a quedar en, en este plano, me dijo así. Pues yo sí me asusté. Pues no sé si creer, ¿verdad? ¿eh? Pero a veces sí siento que alguien igual a mí en los espejos Pues es como si quisiera Pues hacerme un mal, ¿eh? Hacerme un daño Oye, ¿pero entonces crees que sea El espíritu de tu hermano gemelo? Pues fíjese sí, que yo de niño Yo a veces jugaba con él Pues era un niño eh, Yo le decía a mi mamá Mira, aquí está mi hermanito Él se parece mucho a mí Pues era mi gemelo pero oye, con, conforme vaya pasando el tiempo, como a los 12 años, yo ya no, yo ya no tuve nada de pues, ese tipo de cosas. Era hasta los 24, que en los espejos le digo, o en el trabajo. Pero yo jugaba con alguien, me decía a mi mamá que a veces me veía platicando solo, o así jugando carritos y hablando con alguien. Pero pues yo sé que era mi hermano, yo lo veía, pues, pero la demás gente no lo veía. O sea, tú eh, dices que lo sientes, o que de niño pues sí, jugabas con él, pero de grande nunca lo has visto, además de sentir que está en el reflejo, que está este, detrás de ti cuando te sacudes el cabello, etcétera. Solamente en mis sueños, yo veo a alguien idéntico a mí, pero con, con señas del rostro malvadas, así con odio, con enojo. Los ¿Sí? tres me pasó algo muy raro. Porque eh, yo estaba escuchando la radio a, aquí en, en, en, mi, en mi casa Y me apagaron la radio, me, eh, me apagaron lo, lo que es la, los pocos pues de, de mi casa Yo estaba solo y sentí unos pasos Y esos pasos yo eh, son como el ruido que yo hago cuando yo subo a las escaleras O sea que yo sentí que alguien viviente conmigo Estaba subiendo mi cuarto pues Se sentía luego lo que era alguien como yo y oye. pues que me sueño, ya van bueno, muchas veces que me, que me asesinan pues, a veces tengo dos, tres veces por semana pesadillas, así. ¿No será que tu gemelo, el que murió, está celoso de que tú viviste? de que tú tienes cuerpo Sí, y busca matarlo o volverlo loco oye, sí oye, que yo ya he ido al psicólogo, inclusive me quedé mandar al psiquiatra eh, como a los 17 años eh pero después el psicólogo hizo una sesión, le llaman de retroceso, y decían, ¿él, él cree en eso, pues me dijo, ¿sabes que Tú ya has venido anteriormente junto con otra persona igual a ti, no sé que otra persona igual a ti hizo mucho daño en el pasado, yo intenté de todo para quitarme esas pesadillas, y me cuentan que, pues, no es tanto de que sea mi gemelo, pues, el que me murió, sino que una entidad igual a mí está en este plano también, que quiere adueñarse de mi cuerpo quieras bañarse de, de mi familia, o sea, que me quiera dar donde más me duele, pues. Pero, pero entonces eso suena como si fuera eso del doppelganger, así como una entidad que eh, se viste como tú en imagen, pero que no tiene nada que sí, ver contigo. Eh, le digo que yo he investigado mucho de eso, eh, una vez me metí en la presa acá en Tetrica, la presa de los ruiseñores, se llama así. Mis primos, éramos cuatro primos, cuando nos fuimos a pescar y en la presa, cuando yo me sumergí, sentí que una mano igual, o sea, una mano, yo sentí que era alguien igual que me quiso ahogar, pues. Dice uh -huh. sí, mi primo que yo estaba pataleando y yo estaba así, pues, intentando salvarme. Y cuando ellos fueron, pues no había nada. Me dicen, pues, ¿qué te jaló? ¿Te jaló el barro, pues, de la presa o qué fue? Y yo sentí una mano, una mano como la mía, que me estaba queriendo ahogar, pues, me quería matar, pues, en la presa oye entonces este, vives en una constante pesadilla al sentir que algo que es idéntico a ti te quiere asesinar no has tratado de buscar ayuda para que eliminen eso para una limpia un, una oración he bueno, pues, sí, no, que, hecho que, que de todo, he ido con psicólogos con, con brujos a gente pina y eso, pero pues yo ya mejor realmente un señor fue el que me ha ayudado bien me dijo, sabes que, tú en tus sueños pues no te le dejes, también a combatir y no le miento eh, casi 300 veces que he soñado con esa persona, solamente yo le da, he ganado dos veces en que yo lo he huido o lo he matado yo a él ok, está interesante tu historia, no había escuchado, dice este, que ahorita estoy aquí, y no me va a creer, no sé si escuche, pero se escuchó que abrieron mi puerta pues no que mi perro la abra yo aquí vivo solo, estoy, no estoy casado y nada. ¿Y, cómo? y pues ya mi perro ya empezó a ladrar. Es que cuando hablas estos temas, esta energía, esta entidad, como que aquí anda, pues. La gente no me va a creer, ¿verdad? ¿eh? Pues yo ya no sé qué hacer, incluso me he querido quitar la vida ya más de tres ocasiones. No aguanto esto ya. Oye, ¿y, ¿y tu mamá te dijo algún día cómo le quería poner a tu hermano gemelo? ¿Qué nombre le quería poner? José Luis. Y a mí, cuando a mí me puso Juan José, pues. Y el José Luis, ¿Y ¿por qué no te, te tratas de comunicar con él diciéndole por ese nombre? No, oiga, ya le voy a colgar, la verdad es que ya no aguanto esto, Disculpame. Oye, oye, ¿cómo, ¿cómo cómo, voy a saber si tú eres el malvado y en realidad se fue? Se fue. Sí. No lo sé, Rick. Pero bueno, esperemos que nos llame a ver si está bien nuestro amigo Juan José o si en realidad era José Luis. ¿Quién sabe? Dice que se sintió mal. Bueno, tenemos una llamada extraña. Dice Elena, márcale mal. Es que me da miedo marcarle y que conteste José Luis con voz. Que lo haya poseído. <risa> Soy el camello malvado. No, qué miedo, qué miedo. miedo, mi amor, qué no miedo. No la ya mía. lo, ya lo que nos pasó sí, cierto, hace dos ¿verdad? días sí. O, no. sí, no. Oye, eso sí, está horrible. Mm -hmm. Se los vamos a contar. Por andar jugando. Se lo vamos a contar después, pero eso sí fue horrible lo que nos sí. pasó hace unas noches, ¿no, verdad. Sí, fue bien feo. Horrible, horrible lo que pasó. Uh -huh. eh, sí, de que aquí yo juego y después ya en la noche ya ando sí. este, chillando, ¿no? De acompañarnos. <risas> sí, por andar molestando. Uy. Ya nos sí. han asustado. Dice eh, Jaimito Junior: ¿Andrea no tendrá una gemela malvada soltera? Gemelas malvadas, sí. Yo creo que sí hay. Eh, ¿Tú, tú, sí, ¿tú, creo tú que hay. consideras, por ejemplo, que en Colombia haya muchas chicas parecidas a ti? Mm. O sea, que los rasgos a lo mejor que tienes estén muy presentes sí. en varias chicas. Sí, yo creo que sí, sí. Bueno, sí entonces ya saben, gente eh, en Colombia pueden darse una vuelta. Eh, no muchas, pero sí creo ¿Sí? Sí, es que es difícil, yo soy única. irrepetible. <risa> eso sí, eso sí. Dice, pues que las presente que hay una novia colombiana, chilena o argentina dice Topolino Medina. ¿Primas? Que ya todas están con novio. Mis primas están con novio o algunas están casadas, entonces pues no. ¿Tus primas son? No son, se son, puede. ¿Son jóvenes, son grandes? No, ya son grandes. ¿Todas son grandes? Uh -huh. ah, muy bien. Eh, seguimos entonces en el caso del Doppelganger. Sí. Eh, bueno, tenías algún dato, ¿no? Yo tengo un dato y es que en, en, en la... Aquí aquí tengo un dato. Dice, una novela alemana de 1900, 1796, perdón, escrita por Jean-Paul de tres tomos y como era costumbre en la época... Tuvo un título de unas 15 palabras que se resume en una sieven, sieven cas, no entiendo qué es eso, pero ya lo busco, en la que un hombre infelizmente casado acude a su doble quien le aconseja que finja su propia muerte. Me hiciste acordar precisamente de ese cuento del Hay un cuento del, de, de, que tenía su gemelo, Ajá. Eh, ese que tú nombraste ahorita, y este en esta novela dice que acude a su doble quien le aconseja que finja su propia muerte. Y hay muchas novelas así, ¿no? Sí, Inventadas como con ese estilo. Sí. Es que mm -hmm. fíjate que el, el pensar que hay alguien idéntico a ti en alguna parte del mundo es aterrador. Sí. Eh, no, pero a mí sí me gustaría. Pero entiende que una es mala. Me gustaría conocer. Y dicen que no hay uno, son siete a ver quién dijo eso porque yo siempre he sabido del doppelganger del del doble andante pero cómo que hay siete personas igual todas? no yo me la sabía pero que tocaban siete mujeres y un gay eso es lo que yo me sabía siempre eso. dicen que hay siete siete gemelos en el mundo eso yo me, yo me la sé pero que te tocan siete mujeres y un gay Oy, no eso es lo que es, dice la ¿En gente serio? pues eso es lo que dice la gente entonces este a mí sí me gustaría encontrarme a mi doble así si fuera malvada pues no importa o sea ¿En serio? al menos sí, de... como para no una sé. foto yo no yo creo que sabes por qué pues, si te encuentras con una persona idéntica a ti porque es... uno debe ser el malvado porque yo creo que el caos que provoca intentas asesinarlo para que no para que seas el único pues no sé seguro sí el dice yo o uno de pronto es el malo y, y el otro es muy bueno, entonces ¿tú crees que el, el doble que vamos a el choque a ver... de verse uno con alguien igual pues sí debe ser bien feo, ¿no? en el momento en que uno se queda mirando como, oh, no, es que nos pasó contigo en ese video que sí. ahorita tienen que verlo sí es que si ven el video ahorita uh -huh. eh... o sea, a mí me dio un choque, yo dije ¿tú qué haces ahí? Ajá, y fue, fue inmediato y tú te, te impactaste, ¿no? sí, uh -huh. sí, claro entonces, ¿tú crees que él sea el bueno y yo soy el malo? Yo creo que sí. <ríe> si <Sí>, yo <ríe> no hago nada malo, hoy. O sea, yo, porque claro. no hago nada malo, sospecha de mí. Que porque no puede haber nadie que sea tan bueno y tan O el eh, pronto es el malo y uno no sabe, ¿no? malo peruano. Tú sospechas de mí porque me porto muy bien y eso, eh, tu pensamiento es imposible. No sé, todavía quedo con mis dudas. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer mal? Metal Boy nos mandó cinco dólares. Saludos, Oxlack. Mi madre y yo nunca nos perdemos tus transmisiones. Mándanos acá en Carolina del Norte. Te mandamos saludos y hablen del fedeverso. Metal Boy, le mandamos un abrazote. Gracias que lo está viendo en Carolina junto con su familia, su mamá. Le mandamos un abrazote. Gracias por ese apoyo de cinco dólares. A toda la gente que vive en Estados Unidos, en Canadá, les mandamos un fuerte abrazo. Deseamos que les vaya muy bien, que pronto puedan ver a su familia, si es que han dejado familia en los países latinoamericanos, y que les agradecemos inmensamente el esfuerzo que hacen por sus familias acá en México y en todo Centro y Sudamérica. Así que gracias a toda la gente que vive y trabaja en Estados Unidos para sacar a su familia adelante. Gracias por ese esfuerzo. Gracias de verdad. Sí. Son unos valientes. Yo tengo una historia que me gustó bastante y se las voy a leer. A ver. Es de este libro que es muy bueno, Inverosímil. Fenómenos inexplicables, mi libro, mi libro favorito. Sí, y dice, es la historia de un doble de un rey. Y dice, el 28 de julio de 1900, el rey Humberto I de Italia y su decán, el general Emilio Poncio Baglia, Llegaron a la ciudad de Monza, a pocos kilómetros de Milán. El rey, el rey iba a entregar al día siguiente los premios de unas pruebas deportivas. La noche de su llegada, él y su ayudante fueron a cenar a un pequeño restaurante mientras el propietario le tomaba la orden. El rey se dio cuenta de que aquel hombre era virtualmente su doble y de cara y cuerpo se lo dijo y en la convención subsiguiente surgieron una serie de paralelismos que los dejaron maravillados. Ambos habían nacido el mismo día, del mismo año, el 14 de marzo de 1844 y en la misma ciudad a ambos les pusieron un Humberto. Los dos se habían casado el 22 de abril de 1868 y ambos con una mujer llamada Margarita. Ambos habían puesto a su hijo el nombre de Vittorio y el día de la coronación del rey el otro Humberto había abierto su restaurante, su restaurante. El monarca, sorprendido por tantas coincidencias, preguntó al dueño del restaurante cómo era posible que no se hubiesen encontrado antes. En realidad, le dijo su doble, habían sido condecorados juntos por su valor en dos ocasiones. La primera en 1866, cuando él era soldado raso y el rey coronel. Y la segunda en 1870, cuando ambos fueron ascendidos, uno a sargento y el otro a general. Con esta última revelación, el patrón reanudó sus tareas y el rey volviéndose a su ayudante dijo, «Pienso hacer mañana a este hombre caballero de la corona de Italia. Encárgate de que acuda al acto». Al día siguiente, fiel a su palabra, el rey preguntó por su doble, solo para enterarse de que el hombre acababa de morir en un accidente de casa. Asombrado, el rey pidió a su ayudante que se enterara de dónde iba a ser el funeral para asistir. En ese momento sonaron tres tiros disparados por un asesino. El primero falló, pero los otros dos atravesaron el corazón del rey, matándolo en el acto. O sea que nacieron el mismo día, les pusieron el mismo nombre. Se casaron el mismo día. Con una mujer del mismo nombre. Se parecían físicamente. Eh, tuvieron un hijo con el mismo nombre. Sí. Eh, habían estado en... en lugares iguales y con de, condecorados. Murieron el mismo día. Y murieron el mismo día. Eh, esto me parece, o sea, parece bastante extraño, casi imposible, ¿no? Sí. Pero... Ya con tantas coincidencias, o sea... Exacto. Este, ¿Qué pasó ahí? Esta parte del libro no es, no es parte del doppelganger, sino de las coincidencias extraordinarias. Este texto se encuentra ahí dentro de las eh, coincidencias extraordinarias pero increíble, ¿no? que también o sea, aparte de parecerse en esas coincidencias y todo eso también físicamente, o sea ¿por qué? Sí, claro, uh -huh. entonces eh, aquí voy a lo que yo pienso de que esto puede ser como como que estamos en una programación, ¿no? siempre les uh -huh. he dicho que me parece que esto está arreglado por un ser un show, sí, como un show como si fuera un programa de computadora, la, la vida, la existencia, y que esta persona, por algún error como en la producción, que las, los productos que se van haciendo, por ejemplo, unas gomitas, los panditas, pensemos en los panditas, la producción va sacando panditas de colores, pero de pronto hay un fallo en la producción y salen dos panditas unidos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, así me parece que sucedió en esta, esta historia que este, en este proyecto, en este programa en donde estamos viviendo, se duplicó la existencia de la persona y tenía que vivir eh, como el mismo camino. Entonces, al estar duplicados, pues vivieron cosas similares, pero su vida y su muerte y muchas cosas de su vida ya estaban programadas para que así sucedieran. Entonces, me parece que es como un fallo de la realidad, un fallo en la programación sí. de que dos personas eh, idénticas con mismas características, nombres sí, y demás, pues hayan habitado un mismo espacio. Dice, ¿estás diciendo que los panditas son del enemigo? Dice eh, James Owlett. Hay tanto que me gemelo perdido porque los tu tuvieron en el, list en el liste. Saludos, Marcelo Tapia. Pero, digamos... Eh, estas personas que se parecen y que hay una persona idéntica tiene en algún lugar del mundo, genéticamente, si lo manejamos así, genéticamente, tienen que que estas células pues formar rostros idénticos por células muy similares que se fueron de herencia en los genes de las personas. Entonces, así es como, sí puede haber una duplicidad de una persona en cuanto sí, a los rasgos no? físicos, sí, sí, sí puede haber. Sí. Que dices, es, es muy extraño, es difícil, inverosímil, como dice el libro, pero sí pudiera pasar. Claro, y, ¿Y, ¿Y pasa, porque si hemos sí, visto sí las pasa. fotos que les voy a mostrar uno a veces se asombra, o sea, uno dice qué coincidencias tan impresionantes mira que aquí tengo a una chica que la llama la cazadora la cazadora de doppelgangers la cazadora de doppelgangers sí. órale, eso no me lo sabía, pero vamos primero con el chat porque alguien ya nos escribió aquí una historia y vamos con la cazadora de, de doppelgangers dice, hace ya algunos años cuando realizaba mi servicio social en la casa de cultura de Puebla algunos compañeros míos, entre ellos una amiga llamada Leti, estábamos pasando libros de un lugar a otro dentro de una bodega. Todos estábamos apurados. Yo vi pasar a mi amiga hacia la salida y pensé, ya se fue a hacer mensa. Yo la seguí con la mirada hasta que vi que salió. Entonces al girar la cabeza y seguir mi camino, choqué con ella, ya que seguía adentro. Cabe recalcar que la bodega era pequeña y estaba cerrada. Solo estábamos nosotros. O sea, ¿que vio, vio a otra? Vio a la gemela. Uy, vio a otra salir. Sí, vio una idéntica salir y nada Ay. más estaban ellas dos. Uy, qué Ay, interesante. impresionante, sí. Impresionante caso. Qué, qué padre que, que nos cuente sí. este tipo de experiencias, porque la gran mayoría de, de hechos sobre estos fenómenos raros están en libros que vienen de Europa, que son de Estados Unidos, de Japón. Y aquí en Latinoamérica nos hace falta eh, descubrir todas esas historias, por ejemplo, que nos escriben o que nos cuentan ustedes, como la chica que nos contó de su tía que, que moría y revivía y sí, que ya no era la misma. O sea, sí. son historias impresionantes, <risa> impresionantes. impresionantes, son historias increíbles y eso, eh, sí. eso es buenísimo para el programa y también para la historia de estos fenómenos. No se preocupen, de otras maneras tomo nota de las historias importantes, interesantes y vamos a realizar un libro para que esto quede constatado, de que en Latinoamérica también suceden este tipo de hechos. Vio a otra salir, que era su espíritu, era su doble maldito, era un, raro. un demonio que se disfrazó de su amiga. Eso está Para que ella peligro, se haya confundido ¿no? y haya pensado que su amiga entonces también estaría igual de vestida y todo. Exacto. Me imagino. Dice James Hoblet, ¿Cómo sé que no eres el doble Oslan? El original jamás andaría sin sus lentes. <risa> bueno, bueno, voy a contar la historia. Sí. La casa Dice, la cazadora de Opel Ganges. Las nuevas comunicaciones nos permiten hacer búsquedas como nunca antes de manera que las coincidencias excepcionales se han convertido en parte de la vida online. Dice, eh, la primera vez que Ginny tuvo la oportunidad de verse desde afuera fue cuando una mujer llamada Karen, la contactó por Facebook. Me dijo que pensaba que nos parecíamos y luego empezó a tomar fotos mías y a hacer montajes de manera que saliéramos juntas en la misma pose y con la misma expresión. Si yo estaba cargando un perro, ella lo cargaba. Eso fue lo que hizo que me diera cuenta de que su apariencia igual, era igual a la mía. Recuerda Ginny. Los minutos antes de conocerla me puse muy nerviosa porque me iba a encontrar con esta extraña que tenía la misma cara que yo. Pero nos encontramos y durante todo el día nos la pasamos mirándonos muchas veces en silencio asombradas. Ginny es la que se volvió cazadora de eh, doppelgangers okay. porque encontró su, su doble coincidencialmente en Facebook. Mira qué raro. Okay. Entonces... Hay una foto de Niam con la chica con la que se contactó sí. para verse en las dos y se tomaron fotos. Sí. Dice, después de eso, cuando me miré al espejo, no solo me vi mi cara, sino también la de Karen. Y eso realmente me inquietó porque supe que yo no era la única que se veía como yo. Psicológicamente, esto puede ser un evento catastrófico. Nuestra identidad de singularidad es tan fuerte que puede afectar nuestro bienestar, dice ella. Y aquí te paso la foto ver, para que la veas. Vamos a ver la fotografía de esta mujer que encontró a su doble en Facebook. Yo estaba leyendo también que hay, este, como que hay páginas que se dedican a buscar a tu doble en el Internet. Eh, no, eh, no sé cuáles sean las páginas. Sería bueno para una segunda parte eh, hacer esto de buscar las páginas que te buscan a, al doble que tengas en alguna parte del mundo y comprarlos. Oye, mira las dos. No manches, o sea, y eh, ¡Uy, no! ¡Wow! Entonces, o una sea, es Ginny ajá. y la otra es Karen. Ginny bus buscando por Facebook encontró a su doble. Coincidencialmente no fue, no fue porque la buscaran ni nada. Uh -huh. Entonces ella desde ahí se volvió una cazadora de de doppelgangers. Entonces, te voy a pasar otras cositas que por aquí encontré. que hace ella? O sea, esta chica encontró a su doble, Dios. Mira nada más. Sí. ¡Ah! Y se asustó, y dice que fue un impacto tremendo al verse igual, o sea... ¡Claro! La misma risa, o sea, dice que hasta las propias familias se asombran, o sea, ven las fotos y, y se asombran las propias familias de ellas dos, porque dicen yeah. que no, que no tienen ninguna conexión, ninguna genética, ni nada, nada, nada, pero se parecen Exacto. las dos. Eso a mí me parece nuevamente lo del programa que, en el que estamos viviendo, uh -huh. porque me parece que eh, se hicieron prototipos, bueno, sí, como se dentro de, de este mundo de este juego que se llama vida, como que hicieron moldes o hicieron personalidades, personajes, rostros en serie y, y de, de, de pronto una se pueden repetir, ¿no? Ajá, sí. Y esto es como si ella hubiera sido repetida se repitió. en otra parte. Sí. ¿No dice de qué país eran las dos? De Italia. ¿Las dos eran de Italia? Sí, italianas. No, no puede ser. Uh -huh. wow yo no sé qué pasaría ahí, porque le habrá aparecido en Facebook a ella. O sea, ¿sería el algoritmo o algo que la o, o algo, o sea, está, o sea que porque, se encontró, de pronto vio sí, una foto de la otra, dijo, oye, eso soy sí, yo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que dicen dice ella que hasta pensó que la, le habían clonado su Facebook cuando Ajá, la vio a ella ah, en su no misma man. foto de, de Facebook, o sea, sí. de su perfil de Facebook, que, es, que fue impresionante. Uy, yo para una segunda parte que hagamos de... Eh, los dobles malditos. Voy a buscar todas las fotografías que me han mandado a lo largo de 15 años de los que dicen ser mis dobles. Hoy les voy a enseñar, me parece a mí el que me espantó, porque sí, sí es muy parecido a mí, y, pero para la siguiente ocasión que tengamos este tema, que veo que sí van a salir cosas para después, les traigo todas esas fotos interesantes. Andrea también hoy les va a presentar a su doble... Tiene las fotos sí. también. Ok, ¿qué me Entonces, vas a mandar? Entonces, eh, dice que mm, se convirtió en fotógrafa y desde el 2014 empezó un proyecto que se llama I No Look Alike. Se okay. hizo viral con fotos tan impresionantes buscando Doppelgangers y te voy a mandar una que encontró que es así me dejó a mí impresionada, impresionada porque esas dos niñas se parecen exactas. ¿ya? O sea, ella se dedica a buscar los dobles de las personas. Sí. ¿Y cómo le hace? O sea, si un, un caso es increíble. ¿no? O sea, yo no sé, se impactó tanto sí. que dijo, wow, esto es un proyecto increíble y pum, empezó a buscar. este que estamos viendo en pantalla son, es son parte de las personas que ella ha buscado. Sí. Pues sí, es que están muy iguales. Igualito. O sea, es que si las peinas igual. Obviamente sí, tratan de que tengan las mismas ropa, tratan de peinarlos igual. Para que el parecido llegue a ser igual. O sea, es que sí, eso, eso parecen gemelas. Ahí lo, lo que llama la atención son sus rasgos, pero mira el cabello, o sea, el cabello es igualito, igualito. Sí, sí. Sí, son muy iguales. Yo creo que también incluso en la altura, la complexión. Igualitos, igualitas. Y busca en el mundo, o sea, no en el país, no. El que salga. Busca en el mundo el parecido. Si uno es francés y el otro es español, los junta y toma las fotos. No, oh, no puede ser. Una cazadora sí de aparece? gangers. Aparecen oh. de diferentes países. Eso es una locura. Tengo otra, otra, otra cosa y, y es que si ustedes quieren encontrar a su doble, uh -huh. en TikTok hay una, un video donde explica cómo es que ustedes pueden encontrar a su doble. Ah, ¿sí? Sí. Ah, Entonces, aquí dice, si tienes curiosidad por si existe alguien que se parece a, a, a ti, sigue estos pasos. Abre tu perfil de Facebook y en tu portal perfil en la que salgas, pincha el botón derecho y dale copiar dirección de imagen. Ahí explica todo en este video. Entonces, ahí te lo paso. ¿Ah, es un que, video? ¿Lo podemos ver? Un video, sí. ¿Puedes descargarlo para que lo reproduzcamos? Sí, ya lo descargué. Ah, bueno, descargué. bueno, ok. Entonces, ahí te lo voy a pasar para que si les da curiosidad, Lo bien. Dice. ¿Se está descargado? Vidri Monroy. Yo quiero encontrar no, a mis ya gemelas. Lo sí, descárgalo. Dice, yo quiero encontrar a mis gemelas, Vidri Monroy. La verdad, la verdad, la verdad, yo pensaría que para mí se me haría muy, muy fácil encontrar dobles, como el caso de Fede Lobo y el Fedeverso, ¿no? Ahí está. Pasa que, por ejemplo, Fede Lobo yo tenemos rasgos muy. Eh, eh, rasgos muy propios, o sea, que no están tan mezclados, ¿no? Tenemos rasgos, pues, en mi, en mi caso, indígenas, y entonces, en la, en el gran sector de, de indígenas o de personas con rasgos indígenas, sí nos parecemos, así que yo creo que es fácil encontrar un doble mío, porque los rasgos se heredan de una raza, es decir, todavía somos como de la misma raza, por eso el FEDE tiene Varias personas que se parecen a él porque son los rasgos que los tiene eh, de origen, muy originarios. Es decir, que no hubo tantas mezclas y que sigue teniendo rasgos pues eh, indígenas. En, el, en mi caso, por ejemplo, en el de él, pues no sé qué tipo de rasgos son, pero también es prieto, también es morenito sí. como yo. Entonces creo que sucede lo mismo con los chinos, por ejemplo, los japoneses que tienen sus rasgos no tan alterados, que mm -hmm. siguen siendo una mezcla de entre ellos, que es posible, muy posible, entre chinos y coreanos, japoneses, seguro encontrarse muy sí. iguales, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí. sí. Aquí las diferencias están en, en los países que son anglosajones, eh, en países como Argentina también, o en Chile, mm -hmm. etcétera. Pero países que son, que tienen todavía una raza, no tan mezclada, sí, sí. se pueden encontrar más doppelgangers. Sí. En este caso, entre países más indígenas, por ejemplo, Perú o México, eh, puede haber más parecidos, so, tenemos los rasgos muy similares. Ah, bueno, y, y esa es otra cosa que, que esta chica que busca, dice cazadora de doppelgangers, eh, busca también, o sea, dicen que ella ha encontrado mujer y hombre, o sea, también no mujer, mujer, ni hombre, hombre, sino mujer, hombre. Eh, muy parecidos, muy parecidos también. Ok, tú solo tienes estas dos fotografías sí, de esta sí, chica. Sí, sí. Pero impresionante, ¿eh? lo, Su caso es increíble. Sí. ¿Y dices que encontraste una cuenta en TikTok? Sí, ahí ya te la mando. Ok. Dice, tu doble es el de difícil de creer. Eh, yo también lo pensaba, pero no, porque él sí es él sí es blanco. <risa> y yo soy prieto, así que si nos juntan, no nos vemos para nada iguales. No, no, no, no estamos iguales, ¿no? Me parezco por los lentes y la chamarra, pero eh, en rasgos así ya físicos no nos parecemos, si sí somos diferentes. El Oxlack verso, Oslar, Olsan, Uxlack, Osvald, Oscar, Oscar. Dice Danubio García, Oxlack, en Netflix hay una serie que se llama Upra Black, es de una chica que tiene muchas dobles. Oh, gracias Danubio gracias. García. No sabía Ay, eso. Ay, está bueno para ver. Interesante. Qué bueno que aporten. Casos para ¿no? ver. Sí. sí, que aporten. Uh -huh. Dice: ¿Cómo será el doble maligno de Néstor? Dice Yadjira. Eh, a ver, hazle Oxlack Multiverse. Bueno, vamos a ver el, el video que nos ha puesto aquí Andrea. Sí, para que aprendan a buscar su gemelo. Por ejemplo, el, el gemelo, el doble que, que tenía el chavo del 8, ¿no? uno que tenía en argentino uno, un argentino, ¿sí lo viste? Ah, sí, que se parecía. Que se pareció un montón. Mucho, <risa> mucho. Que incluso se puso la ropa del chavo y todo. Y, y que es el chavo argentino, mm -hmm. ¿verdad? Exacto, sí. sí. Sí, sí pasa, sí pasa sí. también. Eh, por ejemplo, los dobles de, de acción también eh, tienen, mu mucho tienen rasgos parecidos, parecidos, ¿verdad? Mm -hmm. Y, por ejemplo, también se, se ha visto que quizá políticos o sí. eh, gente que está en la mafia usan a un doble, un doble para que no haya, que si hay un atentado, pues no les toque a ellos. Sí. Entonces, sí, también buscan sus dobles para que sí. usurpen su vida y, y puedan hacer cosas puedan o que. estar como más tranquilos. Más tranquilos Eso es como, sí. como lo que te contaba yo del de lo de estas eh, historias eh, donde los reyes ponen a su doble para por si los matan, por si los envenenan así. Exactamente, sí sí, hay personas que se parecen mucho hay una, hay una hay una foto de Luisito Comunica ahorita que me acuerdo que él está, no es foto es un video, es un video que él está grabándose y, ¿Y que pasa uno igual. igualito que él no Entonces, igual vestido sí? y todo que hasta sí. se asustó él, ¿no? Sí. O sea, que... como que se asombró después de que vio eso. Sí, sí. dijo, uy. Y creo que es que uh, él no había visto el video, o sea, no puso atención en eso. Creo que la gente fue quien le mandó ese, ese corto y les digo, y le dijeron, mira Luisito, apareces atrás. Y uh -huh. e eso está muy raro, ¿no? Sí. Oye, sí, sí, extraño. Es... Obviamente no se le ve la cara eh, y quizá ya con el rostro pues cambiarían completamente pero al menos la silueta, la figura, sí. el cabello era como idéntico, el doppelganger de Luisito Comunica, que uh -huh. le mandamos un, un abrazo, que seguro no ve el programa, pero se lo mandamos de todas maneras, nos cae muy bien Luisito. Vamos a, a ver lo que nos has mandado, Andrea. Es el video. Es el que está descargado, sí. Vamos a ver. Si quieres encontrar a tu doppelganger, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Ve a tu foto de perfil de Facebook. Das clic derecho, copiar la ruta de la imagen. Después buscas Google Imágenes y entras al primer link. Haces clic en la camarita y pegas la URL que acabas de copiar. Y listo. Google te mostrará las personas que mayor parecido físico tienen contigo.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 Haces clic en la camerita y pegas la URL que acabas de copiar. Y listo. Google te mostrará las personas que mayor parecido físico tienen contigo. Dice, Eddie, ya lo hice y me sale Bad Bunny. <risa> Eddie, HM. Dice, lo averiguaremos." dice Roque. Eh, sí, inténtenlo. Sí. Si o... no les da miedo, ¿no? Porque hay gente que le da miedo encontrarse con alguien igual a ellos. Y aparece gente de Facebook igual. Gente de Igual. Facebook, gente, o sea, sí. Igual es contigo. Qué interesante, ahora que ya hay internet, antes solo esto se escribía en las novelas, en relatos de ciencia ficción o en algunos otros escritos y pues en, en Europa, eh, hablando de, de Escocia, de Suecia, perdón, de Alemania, que es donde el doppelganger tuvo más auge o de donde nació, de donde surgió, eh, se sabía solo en esas áreas, pero ahora que tenemos el internet sí. y que es más fácil encontrarnos, eh, relacionarnos y demás, eh, podemos encontrar eh, el doble. Sí. La verdad lo encontré viendo el video, a, a mí me ha que, que sale en el video, me, me, me estremeció de, de ver que sí. yo pudiera estar en su lugar, ¿no? El, el chico de que es mi doble, que yo les voy a decir, que les voy a mostrar el video, es un taxista, entonces me pareció súper extraño, hay personas que se parecen a ti, y dices, bueno, se parece a mí, pero hay personas que sientes que eres tú, esa es la, te la identificas, ¿no? o sea, te confundes tanto que tú crees que eres tú. Exacto, o sea, te confundes hay tanto. Hay un lapsus de tiempo muy corto que dices, ¿yo qué hago ahí? Pero no, Exacto. tú sabes que no eres, o sea, te confundes, eso es extraño, súper extraño, o sea, Exacto. es una sensación muy, muy extraña. Una vez me mandaron una foto, eh, así de, ahí está Oxlack, y la veo, y dije, ah, chinga, ¿dónde me tomaron esa foto? O sea, no me di cuenta que no era yo, y después que me doy cuenta que no soy yo, pues, dije, ay, uy, qué raro se siente, porque uh -huh. es como si te vieras haciendo cosas que tú sabes que no has hecho. Uh -huh. Así como, que hago yo en sí. ese lugar, no? Sí, sí, sí, sí, Dice, ¿qué taxi es para pedirlo? <risa> Está bien, igual fue el taxista, sí. <risa> ay, no, pedir el taxi. Qué mentira, mamón. No me eches tantas no, pedir el flores. taxi. Mira, aquí vamos a... Voy a Perú. No, mentiras, <risa> Porque está más joven, ¿no? ¡Jolín! No, no, tres, no, no, no. tres malas, tres malas amor, esta es broma, noche. Es broma. Tres malas esta noche. Es broma, ya es broma. Es suficiente. Tenemos aquí unas fotos. Dice, eh, a ver qué dice nuestro amigo. Nos manda una foto de Nelson Rodríguez, pero ah, yo creo que es él, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver. Estamos viendo pantalla. Ah, sí, ¿no? mandó su foto y mandó. Sí. ¿Como su doble? Ah, no, a ver, no qué sé qué, qué está mandando. ¿eh? Ah, ah, sí, mira. O sea, sí sé que Nelson Rodríguez puede parecerse a mí. No, no, no, no. Sí, pero no, no. No. No, Nelson Rodríguez tiene un chingo de cabello, eso se lo envidio, mira. Ahora, aquí estoy y acá estoy. También, sí, sí, sí me parezco. Sí me parezco, nada no más es que me falta el bigotito. Pero bueno, ahí sí nos eh, parecemos. Ma, ma, ma, pero ahí... Sí, Hay ahí. que verlo así, normal en la calle, a ver o, o, en el, o en otras fotos. Dice tus dobles, vamos a ver acá. Ah, cabrón. <risa> ahí mismo, como en el caso de Luisito Comunica. Uh -huh. Uh -huh. Ahí tenemos uh -huh. a alguien que. Ahí, esa foto ¿dónde la encontraste, mi hermano. Ahí estoy y en el fondo también estoy. Porque sí, se parece, menos, pero así de uh -huh. Si pasas corriendo sin voltear, sí, sí, sí, uh -huh. sí sería. Si pasas corriendo eh, con cerrando los ojos, siento que sí, sí te tendrías, uh -huh. sí te confundirías, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí. Ahí está. Vamos a ver. ¿Tenemos más fotos? No. Dice. Imagen sí, mandaron aquí. Otro. Aquí tenemos otra imagen. Vamos a ver. Aquí dice. A ver, ¿qué es esto? Que se parecen los dos, mira. ¡Oh! Sí, sí se parecen hasta la sonrisa, mira. Oye, sí se parece, ¿no? Pero sí. ¿qué dice aquí? Aquí no dice no nada. Explicó. No explico. ¿No explico. ¿Quién es? El, eh, o son gemelos, ¿no? Me imagino ¿no? que se encontró con alguien o... ¿O son gemelos, o sí. sea, no nos explica aquí quiénes son, sí. O sea, no creo que esté con su doppelganger. Yo creo que estos son gemelos. Oye, no puedo abrirlo? Qué raro. Yo no los puedo abrir. Porque eh, él las mandó eh, ah. para abrirlas por un rato y después se quitan. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Ok, sí, ya, amor, no, ya, no, ya, no, ya no podemos abrirlo, pero exacto. yo creo que Así esos está. eran gemelos. Eran gemelos. Ox, lo de los gases me recordó a esta escena. Ok, y aquí dice, ignora el video, eso es del día que hablamos de la combustión espontánea. Ok, ahora vamos a ver estas fotos de personas que se... Mi esposa paran. tenía gases a veces. Ah, chingada. <risa> tenía algunas cosas muy <risa> extrañas. que <¿Qué>? <risa> <risa> no tenía gases al dormir. <risa> Ay, el, oye, pues yo no puse eso. <risa> lo que <contarte> esto. <risa> Tan fuerte, es feliz. software sea, ya. ya. Oye, ¿por qué? Oy, ¿por qué Se despertó y dijo, ¿fuiste tú? Le dije, sí, ya no quise discutir. ¿Por qué oh, Dios. Dios. ¿Por qué Se despertó y ya Mi lo... esposa tenía... Pero es que yo no le di play. ¿No le di play? Le di play mm, aquí. Sí, sí. Hoy aquí tampoco se puede ver estas cosas. Se ven por un rato. Mm, sí, se, pues, parece? se parecen. Mm. Se parecen. Sí, la verdad, sí se parecen. Sí, las confundiría. Sí, una está más joven y la otra está más madura, pero sí se parecen. Sí, se parecen sí. a estas personas. Uh -huh. Uh -huh. A ver. Sí, eh, también, también sí. se parecen. Sí. En los ojos no tanto. Bueno, se tienen un aire, ¿no? Que si, si pasas corriendo y tallándote los ojos, como que sí las confundirías. ¿No? <risa> sí, sí, sí. Sí. Sí que okay, vamos a ver aquí Ah, mira, sí eh, Sí, sí, sí se, parecen, se, parece. se parecen Sí, sí, sí, si pasas corriendo cerrando los ojos y volteando hacia el lado izquierdo sí, sí, yo creo que sí, sí. las confundes, ¿no? Sí, sí, sí, se parecen Sí, se sí parecen A este sí los confundiría Sí uh -huh. eh, Yo no les veo tanto parecido bueno, es que sí son como iguales, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. la verdad es un gringo y ya se ven iguales, sí, sí, sí. A ver, aquí. Sí, aquí sí. Oye, sí se parecen, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿Quiénes serán ellos? Sí se parecen. Sí, sí, sí, tienen rasgos sí, similares. Sí, sí. Sí se parecen. A ver, vamos a ver esta. Ay, sí. Oye, también. Y todos esos son como actores, actores ¿no? Como sí. se parecen entre ellos. Sí. Sí, sí, se parecen. esta sí es igualita, sí. Sí, ¿eh? Hasta la forma en la nariz, qué cosa más rara, ¿no? Sí, sí se parecen. Y se peinan así igual, mira. Sí. Pero vamos a ver. Este hombre. Eh, sí, sí, se parece también. Si pasas corriendo, dando marometas y haciendo viscos, si sí los confundes. <risa> marometas, viscos. No, sí los confunde. no. los No, ahí sí ya. ya, Yadjira tiene razón, dice Yadjira que existe un mexicano que se parece al de Iron Man. ¿Sí? Sí, sí, sí, es idéntico, es ¿Sí? idéntico. Incluso ¿En tra serio? trabajaba en no Pemex. Ves. Ajá, trabajaba en Pemex y hasta luego ya lo invitaban a los eventos, oh. así como convenciones de anime y... Cómics y cosas de ese estilo, por, oh. y, y la hacía del doble de, de, de este de Iron Man. Oh. Y él se hizo famoso porque subía sus videos, o sea, que iba en la calle, que no sé, hablando, y la gente le empezó a decir: ¿Es que te parece Iron Man? ¿Te parece Iron Man? ¿Te parece Iron Man? Y la verdad es que sí está igualito, ¿eh? Oh. Sí está igualito. Oh, yo, yo Voy a buscarlo porque yo sí no lo hice. Ah, pensé que ibas a hacer la cuarta, la cuarta cosa mal. Oh. Ya estás todo asustado. Ignora el video, ok. Aquí tenemos otra imagen, vamos a ver. Yo tengo más. Vamos a ver esta persona. Bueno, a la gente que está escuchándonos en Spotify, estamos viendo algunas fotografías de artistas famosos que se parecen entre ellos y, bueno, sí, las pueden encontrar también en Google, si es que tienen... Yo tengo... Tienen duda de cómo... Yo se tengo venían. unas bien chéveres. Sí, vamos a ver. Sí. Mientras tanto vamos a abrir estas otras que nos están mandando, que bueno, tardaron, pero aquí ya tenemos estas imágenes de, uy, pero es que ¿por qué? O sea, ya pasa en WhatsApp eso, que nada más puedes verla por un momento. Creo que ahora las fotografías, no sé cómo será, yo, yo entendía que si uno daba la opción, la fotografía podía tardarse poco o se podía mandar y, que, y podía quedar así. Pero, como que ahora, yo no sé, las fotos se mandan por un rato y después se borran. No, eso está mal. No, pues sí, re mal. Claro, está mal. Eso no puede ser que se borren las fotos. No, eso no, no está bien. No sé si, si pasen en su WhatsApp, gente, pero aquí parece que no podemos verlas por mucho tiempo. Aquí tenemos otra imagen. ¡Ah! <risa> ¡Uy, uy! Mándame la otra vez porque Ay, se, borra, se borró. Sí. Ay, ¿por qué Facebook? O aquí no le tengo que mover a la a una opción que no. ¿Por qué me mandan esas imágenes que solo pasan por un momento? Yo no sé qué pasa. Sí. Dice, al parecer está fallando, está bugueado, al parecer está fallando. O sea, estaba fallando WhatsApp. Aquí está nuevamente. Te voy a mandar las mías a ver si se borran. No, no voy a quedar la gente. Y, este, y es mi, mi amigo, si está viéndome por ahí, le mandamos un abrazote a mi buen amigo, que, que, que lo conocen, que ha estado aquí con nosotros en la transmisión, pero que sí, sí me parezco, sí, sí me parezco. Eh, sí, ya en persona no. ¿Ya en persona ya, no? no? No, ¿verdad? Ya en no, persona no, pero persona sí, no. sí, sí, sí parecemos. Así en foto sí, pero en persona no. Sí, cierto, sí. En fotos, sí. ¿Cuál sos vos, sos? Dice, prueba. Son iguales. Sí, sí me parezco. Es muy buena onda también. Qué bueno que me mandaron esta foto, ¿eh? Ustedes siempre atentos. Siempre atentos. ¿Aquí qué tenemos? La foto? Las fotos, eh, te mandé unas donde... Los actores eh, se parecen a personajes antiguos, muy antiguos. Ah, bueno, aquí sí, es como que... También este cabe en, en, la, en el tema que hicimos hace unos días de los viajeros del, del sí. infierno, digo, los viajeros del, del tiempo. tiempo, en donde se dice que estos actores habían viajado al pasado, o que habían pasado, habían viajado al futuro, etcétera. Pero también caben en esto que es el doppelganger, y estamos viendo aquí que estos son igualitos, ¿no? Sí, igualitos. Este es Nicolas Cage. Nicolas Cage con un hombre de una fotografía muy antigua. Muy antigua. Y tienen el mismo rostro. Uh -huh. Pero sí, sí, se me parecen. Sí. Sí. La forma de, de los labios, las cejas. Exacto, Se sí parece bastante. A ver, vamos a ver. Este es Justin Timberlake. Justin también. Ahí tenemos la foto de Justin Timberlake y tenemos una foto de una persona de hace un, un siglo. Y se ve igual, sí se ve sí, igual, ¿eh? Sí, Parecen sí. como si hubieran viajado al pasado. La forma de, de, de la barba, mira, como la tiene igualita. Sí, sí se parece, sí se parece. Aquí tenemos a... ¿ah? Esta es, es Natalie Portman. Natalie Portman. Y la que tenemos del lado izquierdo podría una decir... Una niña X. Podría decir que es Natalie Portman también más joven, pues Sí, ¿no? más joven se podría decir. Sí, Natalie Portman. Oye, Natalie Portman ya, ya se ve grande. Ya no, ya no está chica, ¿verdad? No, ya tiene hijos y ya, ya todo. Qué rápido se va el tiempo. Sí. No puede ser, pero bueno, del lado izquierdo sí tenemos a una Natalie Portman más joven. Pero... Se ve que esta foto también es como antigua, Sí, la, ¿verdad? la de la niña, sí. Sí. Y tienen, creo que el mismo lunar, ¿no? Tiene mm, como un lunar, mira, en la sí, mejilla, sí. lado izquierdo. Uh -huh. O sea, es el molde. Les digo, gente, en esta programación que es, se llama Vida, aquí no hicieron más rostros y algunos se duplican. Y seguramente salen más similares, ¿no? Sí. Y a lo largo de la historia seguramente saldrán más personas que se parecieran a otras personas que ya murieron. Y es que hay gente que aparece con los mismos lunares en el mismo sitio, cicatrices, todo. Oy, este, este es... Está impresionante. Este es Jay-Z, el marido de Beyoncé, <risa> con un doble de una fotografía en Harlem de un señor en los años 30. No, hombre, está increíble, está idéntico. Igualito. Sí, estoy uh -huh. el <risa> Dice Javier, Andrea, creo que se está dando cuenta de que Natalie Forman es el crush de juventud de Ox. <risa> ah, sí, muchas más. Ay, no es cierto. Ya estoy acostumbrada, entonces ¿Qué, ¿cómo? no importa, yo también tengo yo no, crush. Yo no, veo, yo no veo mujeres, puedes tener crush los que quieras, no <risa> importa, pero yo no tengo crush, yo no veo mujeres... De verdad, ¿Tú, tú ves que yo siempre estoy viendo juguetitos. <risa> bueno, siguiente con mis, foto. <risa> con mis animalitos criptozoológicos. Siguiente Don, foto, Donnie Jeff. Donnie Jeff, wow. Mira, Donnie idéntico. John. Donnie Jeff es idéntico. La boca, todo, mira. Donnie Jeff es idéntico, uh -huh. Wow. Oye, sí, ¿verdad? Sí. No había visto esta fotografía. Recientemente la han de haber encontrado por ahí. Y sí. Los, los, los pusieron ahí para ver si eran iguales. Sí. Está Donnie Jeff. Donnie Jeff. Está idéntico. <risa> Donnie Jeff es idéntico. No me lo van a creer. Allá en el Spotify que nos están. Ahorita la más mirar el bigote, o sea. Solo un poquito más grande el del bigote así de antiguo y le hubiera parecido Exacto. igualito. Si hubiera puesto un poquito el bigote, o, sí. el, o Donnie Jeb más del, pequeño. del presente más pequeño. Igualito. Estaría igualito. Sí. Vamos a ver el siguiente. Esta ves? es Jennifer Lawrence. Ah, pues sí se parece. Sí, sí, los ojos. Sí, sí se parece los ojos, sí, cierto. Sí, sí. Y también se ve una foto como de los 20, 30, sí. 40. Creo que, la, parece, creo que ¿no? esta era una actriz, la de blanco y negro, la foto, es como una actriz como de cine. Que, sí, increíble, creo que sí era actriz de cine y las dos eran actrices. Sí, Bien ¿no? Bien raro. Ustedes se ven muy iguales. Uh -huh. si vamos por el último. La siguiente. Este es da David Schwimmer, Schwimmer. Bueno, este sí no, no se parece. Aquí sí le pues Si lo peinamos así como el de la, el de la foto antigua y le ponemos bigote. su bigote... Ah, sí, creo puede, que no. puede un poquito. Dice Jaimito Junior, también te gusta Oxlack. <risa> ya, ya no va a decir nada. Pues sí, es que hay mujeres bellas que se puede hacer ni modos. Pero pues no, yo no, yo no. Bueno. No, no tengo crush ni nada de eso. Bueno, no tengo estás crush? preparado para que muestres tu, tu doble a las personas. ¿ya? De hecho, de hecho, si yo tuviera crush, no sería por físicamente, la verdad. So, hay mujeres muy guapas y todo lo que quieras Pero no sería mi crush Alguien por, ser, por su física No, no sería Yo me fijo en cosas más que haga más, discos ya Yo me fijo en cosas más Sí, con, diferentes. Que, con, con alguien que haga viscos, ¿Quién de hace discos De pronto ¿Quién hace viscos? No. ¿Te acuerdas? A ver Ay, esa, esa niña me gustaba porque ¿Quién es? A ver, era esta. graciosa. Ah, dejemos así. Vamos a ver, vamos a quién ver es. qué es esto. ¿Qué es, este parece como un trasveste. Hoy oh, no se puede ver. Ah, se quitó. tú me lo mandaste? No, ¿verdad? No, me lo mandó no, alguien no, aquí. No. Oye, a ver, vamos a ver si se puede. No, salir no. otra vez. Es que creo que está fallando. Dice: Buenas noches mis reyes. No llame hoy porque no tengo mucho que añadir al. Al juego de gemelos, aunque me gustaría encontrar el mío algún día si sí existe, pero que Andrea vaya un viernes en la noche de la Arena México y salude a su hermana gemela Stephanie Baquer. A ver, uh mira, o sea. A ver. Sí te uh. pareces, sí te parece. Eh. Oh. Toca salir una noche de fiesta a ver si nos parecemos las dos. A ver. Ella tiene rasgos más fuertes. Me parece que tiene como un poquito a la cara más ancha que la tuya tu, tu cara es más fina pero sí se parece si pasas corriendo llorando corriendo y este y girando yo creo que sí te confunden <risa> es chilena dicen que oh, es chilena doble chilena de dice claro que no <risa> Pero le dijiste Transdesti primero, dice Marcelo Tapia. <risa> Perdóname, mi amor. No, esta, esta. no, porque no sabíamos que iba a decir que se parecía sí, a mí, Aparte, entonces, esta dije. No pasa nada, ¿no? Parece, no, tú no. <risa> esta que nos mostraron, dije que se parecía a <risa> Perdón, perdón. Perdón, pero no, no, no se parece, a Andrea, no. A ver, vamos a ver. Mando más Gracias por la potico. A ver, vamos Ah, sí. Y también dicen que me parezco a ella. a ella. No sé, sí, pero no sé, no creo. No. A ella sí no, no. Mira, no, yo no me confundiría, la verdad. Eh, no, tienen la cara más ancha. Los ojos no los tiene grandes como tú. Las pestañas no las tiene grandes como tú. La nariz no la tiene así como tú, respingadita. No, no se parece. Creo o sea, que ella es luchadora, creo que es luchadora. Se parece en como físicamente a lo mejor, pero así que del rostro, mm -hmm. no, yo no me confundiría, <risa> yo no, pero bueno, ahí la gente opinará, se parecerá a Andrea, sí o no, vamos a ver Andrea, a ver si sí, sí, aquí podemos poner, podemos poner esto, no, a ver, así, así, ¿Y? no, no, creo que no la puedo poner, a ver. Ah, bueno. Ahí. Pensé que se podía mover esto. pero no <risa> oh, Mira, si ¿Sí se parece así como están vestidas y todo, a ver, haz la pose. Eso. Oye, sí, sí, le, le, esta le, esta, No, le, No, le, le, le, le, le, luego se ve se ve la diferencia. <risa> Sí, ella no, ella no tiene, no tiene cara bonita y tú sí. Ya dirá lo que dice. ¿Qué dice? <risa> que tienen dos ojos, dos narices. <risa> se parecen que tiene dos ojos, una nariz, boca, cara, cuerpo y ya. Dice Yadjira. gira. Eh, Andrea es más angelical. Ay, gracias. <risa> dice esa mujer también es colombiana, dice Luis Abraham. Creo que es luchadora sí, si alguna. Y no, también es no, colombiana. No. Uh -huh. ah, Pero ¿sí? está bien, no está mala chica, ¿No está se bonita. Parece? ¿Mm? Dice si esa pausa. O Andrea tiene el mentón más grande. O sea, Andrea es más bonita. No se parecen porque Andrea tiene rasgos más finitos, no tan gruesos. Exacto. Andrea tiene rasgos más finos. Bien, vamos a seguir. Tienes otra historia de Doppelganger antes de que. Eh, la gente conozca mi doble se van a sorprender verdad eh, pues quieren ver la mía antes que la tuya o cuál quieren ver primero porque yo tengo las mías tienes alguna historia de doppelganger para que... eh, a, a ver si tengo sí. si se me olvidó alguna vamos a ver si hay una historia antes de que veamos la doble de Andrea y también para que vean el, el, se van a sorprender con el mío de verdad eso va a causar un caos no ya no tengo ya no tienes historias no. de doppelganger no hay muy poquitas. Sí, hay muy pocas sí, historias, hay muy de, historias de ese doble maldito. Y yo encontré que... fue más estas dos que eh, buscan personas así como en el mundo, pero no. Creo que hay un grupo en Facebook donde se. Donde se eh, ¿Cómo se llama eso? Se, eh, Bueno, hacen, hicieron un grupo donde se encuentran personas similares así y buscan el, su, su parecido en Facebook. Hay un grupo de esos. Ah, sí. Sí. Ok. Sí. Historias de doppelganger eh, que podemos adjudicarle exactamente a un doppelganger, hay muy pocas. Ah, hay otras que son historias de bilocaciones, pero a lo mejor ese caso, lo, ese tema lo manejamos en otra transmisión para poder hablar, sí, de las historias de bilocación, que tienen otras características y que hay muchas más historias de eso y que podemos relacionar nuevamente con lo que hemos estado hablando de lo de Matrix, de este posible de que la vida sea un programa, de este tema del doppelganger y también de, de otros temas como los fantasmas. Las bilocaciones también son muy interesantes y hay registros de, de sucesos en, en, el, en la historia del humano, del hombre. Ahorita les vamos a enseñar nuestros dobles, malditos, si alguien tiene, mm -hmm. quiere llamarnos. Dice que abre el Whatsapp vamos a abrir whatsapp pero si alguien quiere llamarnos y contarnos alguna historia como la que nos contó nuestro amigo hace un rato quiere opinar o tiene alguna foto donde se parezcan las personas pues adelante estamos estamos aquí en vivo y en directo para conocer a los dobles al doppelganger bueno acá tenemos a un hombre que dice ser pedro infante Aquí tenemos un problema ahí está. Y Siempre dicen que es igualito, ¿no? O sea, que, que tiene como uh -huh. la... O sea, ya el señor ya viejito dicen que tiene mucho parecido a, a, a Pedro Infante sí. joven. Yo lo he escuchado cantar a ese señor y pues no trae la voz de Pedro Infante. Y sabemos que aunque esté viejito, pues tendría a, alguna característica de la voz de Pedro Infante. Y creo que por ese lado es que no se hizo tan famoso este señor o no ha sido tan reconocido como se pensaría, ¿no? Porque los rasgos físicos sí parecen a los de Pedro Infante, sí. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, de que Pedro Infante no murió en ese avión que se estrelló, sino que fingió su muerte para, para poder tener una vida en paz. ¿Será posible? Pero tú crees y que después salga, ah, no, yo soy Pedro Infante, este, fingí mi muerte, o sea, que se le acabó la lana o qué pasó no. sí por qué o sea para qué sí no, no como Michael Jackson que a lo mejor él sí tiene el dinero suficiente como para fingir su muerte y vivir si quiere fuera de del espectáculo y, y pues eh, haciendo su vida como el como el no no lo traje ahorita porque no me acordaba pero hay un hombre que dice ser eh, Elvis Presley pero ya anciano y le creo que al Pasto en la casa donde Elvis Presley eh, vivía. ¿En serio? Y, y canta igualito, tiene los rasgos igualitos y dice que es él, pero, pero no. eso Así como, Pedro, como la historia de Pedro en Fuente, así estos dos, sí. así están ellos dos. O sea, no se sabe si es real o no es real, pero y canta igualito. Mira, aquí tenemos la foto de este señor Antonio Pedro, no me acuerdo cómo se llama. Eh, sí se parece, pero también se parece a Vicente Fox, sí o no, gente. <risa> Esa foto sí, sí se parecen mucho, sí. pero pues también tiene un aire como a Vicente Fox. Entonces, no lo sé, Rick. A mí me parece que ese señor pues no es Pedro Infante. No, no tiene, no tiene eso que tenía Pedro, que seguramente es como su personalidad, su forma de hablar, su carácter, la voz, todo eso le hace falta al señor. El señor solamente se parece físicamente, uh -huh. pero le falta todo lo que construye el, lo que era el ídolo del pueblo. Sí. Dice, Oxlack, no se ve nada. Ah, chinga. Uh -huh. Perdóneme, perdóneme, no se ve nada. Ahí está. Yo estoy hablando y no le estoy mostrando a la gente. Ay, discúlpeme, ahí está la foto de, de ese señor Antonio Pedro. Y como ustedes pueden ver, sí hay parecido físico, pero le hace falta todo lo que les acabo de mencionar, hay videos de él en YouTube donde pueden escucharlo, cantar, y donde pues ustedes pueden compararlos para saber si de verdad es Pedro Infante o no. No, no me parece. Se parece a Pedrito Sola, ¿sí también. Uh -huh. Es Vicente Fox y Selena. ¿Sí? <risa> sí, se parece a Vicente Fox. ¿Sí se parece a Vicente sí, Fox? Sí, sí, sí, sí. ¿Y a Pedrito Sola también? Sí. Sí. Vamos a ver aquí esta es la otra foto que no vieron porque no había abierto el cosito para que ustedes lo vieran y ahí está el señor que sí se parece, sí se parece pero no es a mi, mi parecer en lo que yo creo, opino no es ese señor no creo que este señor, aquí sí se parece mira. ahí sí, sí oye, sí se parece ahí sí Sí, ese sí, se sí, parece. O sea, les digo, eh, no, hicieron, no hicieron los moldes suficientes para que todos fuéramos diferentes. Hay algunos moldes que se repiten en la creación del, del humano, del hombre, sí. de las características físicas de las personas. Dice Katy, sí, es, eh, Calavera se sorprende. Sí, la forma como canta, mira, como hace. Sí, sí, sí. Dice Alejandro Castro, ¿se acuerdan cuando decían que Abril Lavín había fallecido y que la que veíamos en realidad era su gemela? Ja, ja, ja, ja, puro pedo, dice Alejandro. Mm. ¿Dónde están los superchats, gente? Si no, no vamos a ver sí, mi doble. Sí, para Oye. que vean nuestros dobles. Oye, sí, cierto. Si quieres, ya mío. Aquí estamos puedo. tan contentos, plática y plática en el chisme. ¿Y dónde están los superchats? ¿No hay superchats, gente? Ya me enojé, esto sí... ¿Con qué nos vamos a mantener el programa? ¿Con qué, con qué vamos a mantener el Internet del programa? Eh, ¿En qué es, qué es el, interne ah, el Internet? El uh Internet, -huh. la luz, el mantenimiento de las cámaras, las luces. A producción. De, de la computadora. Para pagarle a todos. Exactamente, la cena, <ríe> que, pagarle el tiempo a Andrea, porque ustedes no crean que Andrea está. Aquí podría, actuando, actuando. podría estar en dos horas haciendo una obra que le vale miles de pesos, pero se toma el tiempo para estar con nosotros. ¿Dónde no están los superchats? Eso sí es un regaño, gente, porque si no nos apoyan ustedes, ¿quién nos va a apoyar? De hecho, ya andaba vendiendo muñequitos, porque como no hay superchats, me toca vender muñequitos. ¿Yo ¿Sí no? Sí, sí. Con amor dice Pop Spirit. La coquita, y las coquitas, de hecho, me regalas coquita, por favor. Mamá? Y las coquitas, y los taquitos. Los taquitos. Y, y Andrea, no, ustedes no saben, pero Andrea, todas las noches se toma, se come unas papitas, ah, diario. Sí. Diario se come unas papitas. Sí. Si no, no está a gusto después de la transmisión. Y a ZKR nos mandó y se tira el doble, dice, a ZKR que nos mandó 20, 20 dolarotes, mi hermano, mil gracias. Mil gracias por ese apoyo, de verdad, que se los agradecemos sí. inmensamente. Eso nos ayuda muchísimo. Gracias, vamos a estar mío. ¿Qué? A ver, pues, vamos. ¿Qué más da? Dice Andrea que no le prepara arepas de Colombia, Osnar. No, al contrario. Eh, acá le compro taquitos, porque se ha vuelto muy fan de los taquitos. Uy, sí. Muy fan de los sí. taquitos. Vamos a ver. a ver, Andrea. Bueno. Tiene su doble. Vamos mi a primera doble, dicen que se... Parece a mí, yo creo que un poquitín, pero no mucho. Eh, tú dices que no. Ajá, a ver. Pero es una actriz francesa eh, de una película muy antigua que se llama La Reina Margot. ¿La película se llama La Reina Margot? Sí. Entonces, a ver, vamos, ahí vamos, te a ver. mandé la foto. Ok, ahí podemos ver a Andrea con la chica que supuestamente. Justamente, justamente se parece Andrea. Justamente. A, eh, a ver, veo los ojos, son muy similares, ¿eh? Mira, los ojos son similares. Las cejas no, creo que ahí es el cambio. La nariz sí, sí similar y la boca de. Eh, es como un poquitín. Un poquito. Sigo, sigo sintiendo que tienes rasgos finos y ella parece que está un poco más cachetoncita, ¿no? No, no sé, pues. Mm. Sí, un aire, como dicen. Dice Seba, le da aire. Katy dice, los ojos. Rebeca Hernández dice, la boca. Dice Imura dice, pero Andrea está más finita. Eh, la mirada es parecida. Gracias a Volcom. Que y sí, Andrea son los mejores. Gracias, Volcom. Gracias por ese apoyo. Nos manda 25 pesotes. Gracias, mi hermano. De verdad, mil, mil gracias. Este, No me gusta andárselos pidiendo Hay así. otra foto. Regañándolos, pero si no, no se acuerdan. Y y se nos va el tiempo y no hay apoyo hay otra foto de ella de la princesa ahí te mandé otra foto ah gracias por Roque mira Roque también saludos a mis eh. amigos de Facebook gracias Roque por esos 25 Roque, pesotes saludos. de el super chat hoy Roque ha extrañado al gallo caballo eh a por Roque. ahí estuvo el gallo caballo un rato y se fue sí a sí. Roque le encanta que el gallo caballo entre de hecho y yo, no nos ha llamado o sea yo noté que cuando gallo caballo entra llamar. Roque dice, ay, ojalá se tarde más porque me gusta un montón como lo que dice, eh, quiero ser su amigo, etcétera. Roque ama al gallo caballo. Siempre he visto los mensajes que pone ahí cuando está gallo caballo y por eso lo dejo más tiempo a hablar, porque, digo, ese Roque le gusta, nuestro amigo Ángel. Sí. Este, eh, bueno, siguiente foto. Vamos a ver acá. Rapidín. Digo, nuestro amigo Gabriel. Nuestro amigo Ángel Gabriel. Ahí es la no misma sé. actriz. Sí, la misma. A ver. Mira. ¿La de en medio? Es que es con bigote. No sé, a lo mejor, a ver, poniéndote bigote. <risa> no, eso no es Pero Poniéndote bigote, creo. <risa> pues sí, sí, un poco. Un poco, la mirada, no tanto. Eh... Pero no, mamá, amor. yo creo no que si le quitamos el bigote, eh, le daría un aire, si te pareces. No, ya ver, viendo la, la mujer que está acá atrás, yo me confundiría, Andrea. La verdad, no me confundiría. Así como pasando rápido, quizás, pero no. Así pasando rápido, cerrando los ojos. Abrazando pirata, dice. Quizás sí, eh. Quizás sí. Dice, yo le hiciera chistes así a mi novia y me echa de la casa, dice Andro. <risa> no, Andrea, Andrea, sabe que es no, sí. que es de Chile, ¿verdad? Es de Chile, sí, es de sí, Chile. Sí. Bueno, y la siguiente, pues, eh, que dicen muchos, y hasta te han escrito a ti, ¿no? Que me parezco a Emma Coronel, la, la esposa del Chapo. <risa> ah, sí es cierto, ¿eh? ¿Te, <risa> dices, <risa> te, ¿Te pareces a la esposa del Chapo? Sí, te han escrito a ti también. ¿tú? Sí, sí, sí. Ahí te mandé la foto. Oye, que no vaya a enterarse el Chapo porque hijo de No, su madre. no, no, no. Oye, sí, que no se va a enterar el Chapo. Ay, Oye, las dos. ¿La esposa, Eva, Eva Poronel o cómo se llama? Eh, um, ¿Eva Coronel? Sí. ¿Es su hijo el ratón? ¿Es, es hijo de Eva Poronel? Creo que no. Creo, no, ¿verdad? No creo, no, que no, ¿verdad? No. no, no creo, ¿verdad? Dice que, ¡soy el ratón! Soy no sé qué, soy el chavo, o el chapo, digo. <risa> a ver, a Eva Poronel. Oye, si te parece un poco. Es que acá tiene lentes, entonces. Hay, si... otra, hay otra sin lentes. Esconde la voz, dice Calavera. Ah, sí, a Eva Emma, a Emma coronel sí. Dice Wilterino. Nel, este <risa> Dice Juan Carlos Esconde la Oxnell, hola, no, dice Mars, uy, y tú eres el Chapo Pote. Mm -hmm. <risa> dice Sergi, y tú eres el Chapo Pote. Ox. El Chapo Pote. Se la rifó, se la rifó, <risa> bravo, o Sergi. Buen chiste, la verdad. Te la rifaste, que yo soy el Chapo Pote. Mm -hmm. <risa> Muy bien, Sergi. Sí, Hay más fotitos para que se rían más. <risa> a ver, vamos a ver. Sí, pero además se retocó los labios, dice don Salchipapa. A mí sí, sí, sí. Te... A ver, tienes unos lentes ¿Hay así. Más, hay más fotos. Tienes unos lentes así. Los tenía, pero no, no los traje. Aquí A ver, con estos. A ver, póntelos, mi amor. No, porque estos sí son muy diferentes a los que ella usa. A ver, tú póntelos, a ver. Oye, el Chapo sí te confunde, ¿eh? Hoy vamos a ver a Eva Poronel. Ahí tenemos a Eva Poronel y aquí tenemos a Andrea. Ah, Ahora hazle como si tuvieras un chingo de dinero por el narcotráfico. Eso, eso, eso. Ay, no. no. No, no, Dios mío, ¿no? ¿Qué van a pensar después, no? Ya estábamos, ya estábamos aquí imitando a Eva Poronel. ¿O ¿Cómo se llama? Eva Coronel. Ema, Ema Coronel. Fue... Ah, Emma. Emma Coronel. Sí. ¿Hay dos más? Ema <ríe> Coronel. Y ya. Okay. Ema Coronel. Yo diciéndole Eva Poronel, bueno. Aquí tenemos a... a ahí, ahí sí, no, la, a, la noto diferente porque me parece que está... En... Ah, no, no, no, esa foto no la siguiente. Ajá, ah, ver, vamos a ver. Esa es otra. Pero no, es que yo creo que la cara de ella es como un poquito más... Ella está más redonda de más la cara. Más redondita, cara. ¿no? Sí. Sí, es más redonda de la cara y tú tienes los rasgos finos. Sí, ella es un poquito más como más anchita, pero pues sí dicen que, que hay un aire, quizás. Gracias, SH, ¡Ey! por esos 20 dólares. Gracias. Ay, no estamos viendo las fotos perdón, ahí está, gracias SH, saludos Oxlack y Andrea Sobres para los taquitos y los tacos de eh, carne ¿De ¿qué carne más les gusta? ah, pues eh, mira, por ejemplo, sin albur pero como estamos en Toluca, mañana vamos a comernos unos taquitos de, si digo chorizo se escucha feo, si digo longaniza también se va a escuchar feo bueno, de chorizo, de longaniza mañana vas a comernos unos taquitos, es una sorpresa, tú no lo sabías eh, mi mamá me acaba de decir hace un rato que mañana me hacía taquitos de longaniza, entonces, ¿Eh? bravo mañana va a haber taquitos, ya me los estoy de verdad, este, con con su cilantrito. gracias Topolino salsita verde, y bueno aquí estamos viendo gracias SH gracias mi hermano por el apoyo, apoyarnos con 20 dolarotes gracias de embutido dice John que diga es que todas las chicas de cabello negro y piel blanca se parecen. Eh, fíjate mm -hmm. que, que yo no te he encontrado parecido con, con algunas, con, con otras mujeres, ¿no? Sí, se, sí te parece no, no te pareces a Eva Poronel. Mm -hmm. Ella tiene la cara más redonda. Y me parece como que también es más grande, no sé. Tiene rasgos fuertes, no, no tan finitos como los tuyos. Pero pues la gente dice, ¿no? ¿Qué te parece esa Eva? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Tú estás pero muy bonita, o sea. Gracias, mamá. No, algunos dicen que sí. Bueno, ahí les mostré ya como más o menos algunos dos como por, por eso y, y bueno. Dice <risa> Elena, no hay nada malo en que te guste el chorizo Osmal. Che, <risa> sí, Elena. Vamos, saquen el doble de Elena, que nos mande una foto para que saquen su doble. Anda diciendo puros albures. Dice Emma: Está toda ojalateada y Andrea está bonita al natural. Ah, gracias. Osval os, admítelo. Mañana comerá tremendo mm. chorizote. Pues, este dirán lo que quieran, pero va a estar rico. Vamos a comer rico. Gracias por los super chats Gracias por los super chats Ahora sí, vota al tuyo. Psh. Ya. Bueno, ya. entonces eso lo quería dejar para el final del programa, pero sí, ya estamos con esas. O bueno, o revisa un rato WhatsApp. A ver, vamos a ver si hay más cosas ya. en WhatsApp. A ver. Si no, vamos directamente con mi doble. Nos mandan otra imagen. Ah, mira, aquí está el tipo este que se parece a, a Iron Man. O oh, no puede ser. Sí, está igual, ¿verdad? No puede ser. Si yo lo veo en la increíble. calle, digo, oh my god. Este es. Oye, este, este sí está bien increíble, ¿verdad? Les digo, o sea, es el mismo molde. La computadora oh, que hace increíble. a los humanos hizo al mismo, al mismo mono, pero no, pues, mexicano. ¿cómo, ¿cómo no le iba a ir bien? Si es igualito, o sea, se parece igualito. No, no, no. Sí, si es igualito, aquí tenemos la foto. Y aquí tenemos otra foto también de él. Oh, ¡Ay, sí! <risa> en la combi. No. <risa> Oye, sí, aquí va en la combi, mira. El igualito. ¿Sí se está viendo? Sí, se está viendo. Sí, se está ah, viendo. ¡Ay, oh, igualito! El, Tony, el nuevo Tony Stark. Sí, sí, sí. Sí, yo, ahí, yo lo claro. voy por la calle y le pido un autógrafo. Sí, pero es que toda la <risa> pues, gente le sí. decía que sí. Pues claro, mira, es idéntico el señor este. Y él trabajaba, siempre traía una camisa que decía Pemex. Y dice, oh, si sí, ese men antes se ponía en las calles del Zócalo y cobra por tomarte foto con él en serio. Wow. Se, pues se... iría muy bien, porque sí, <risa> sí se parece. Tony Stark Región 4, tarde, pero seguro dice Lisette Martínez. Igualito. Está idéntico. No lo este, conocía. Tony Stark mexicano. Y vamos, aquí nos han mandado más fotos. ¿E esta la habíamos visto. Ah, sí, ya la de sí. Emma. Esas es últimas, no. Esta es la del Pedro y aquí tenemos. <risas> ah, oye, mira, esto está bueno, mira, ahí, ahí con mi doble Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Sí. Schwarzenegger, igualitos. Igualito, ¿verdad? No hay. Solo que yo. Diferencia. Mexicano. Solo tú por las gafas. Sí, yo por las gafas. <risas> y tenemos aquí Andrea. ¿Ya que hacen mirando a mis fotos? Miro yo. Mira yo. Me sacaron, sacaron una foto, una foto ahí. Eh, o sea, si Andrea se pintara como esta si chica. Si me maquillo igual, Sí se quizás. parecería, sí. Sí te, sí te pareces, pero sigo insistiendo que tu cara es como más bonita. Es que la de ella es como fuerte, tiene una mirada fuerte, mira. Como rasgos fuertes. Y es que sí tiene pintados los, los ojos más oscuros, sí. ¿no? Sí. Pero si... Si me maquillara igual, quizás. Sí. Está. Sí, Andrea, bien se podría poner todo esto que trae la chica de al lado. Para Halloween. Chévere. Disfrazarme así como de vampiresa o algo así. Así, extraño. ¿verdad? Así como está. Uh -huh. sí, va, va, va, va, va, va. Va, va, <risa> va, va, va yo te apoyo. <risa> Oxlack quiere ganarse premio esta noche, dice Andrew. Vamos a ver qué más tenemos acá. Dice: hace, hoy a quién me parezco. Dice, hoy a quién me parezco. Vamos, aquí tenemos a nuestro amigo. No, pero no manda y nos la foto de ella sí, sí, pero vamos a ver. Es que quiere, quiere conquistar a chicas en el chat, entonces yo le voy a hacer para. Ay, pero no se ve, mi hermano. No deja, este WhatsApp no deja. A ver. uy. uy, uy. ¿Qué pasó? Aquí que me aparezco. ¡Ah, cabrón! ¡Mira! Desapareció su foto y se puso esta. Sí. Que una, ¿no? Pues uh, de pronto está fallando algo ahí. Sí, vamos, vamos a quitar el, el WhatsApp. Vamos a volver. Porque mira, se, se combinó la imagen. O sea, esta imagen él no la había mandado. Que okay, vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar esto. Y vamos a volver a abrir porque... Sí, porque está fallando. Está fallando ahí. La gente... La gente de... Ya, ahora sí se abrió. De Spotify. Les mandamos un abrazote. Que nos está wow. escuchando en este vivo, en este directo, en este podcast de Relatos Oscuros. A ver, chicas. Órale, chicas, dense. Busquen ahí. ¿A, ¿A quién, quién parece? se parece él que está buscando su doble? Ah, pero aquí no lo está viendo. <risa> Aquí vamos a compartir pantalla. Ahí está. Ahora, ¡Dense! Ahora sí. ¡Dense, muchachas! ¡Órale! Casi siempre muestro aquí a las muchachas para todos los hombres. ¡Órale! Ya les llegó uno a las muchachas. Dice Lisette Martínez, es Gian. Este es, es Gian. Gian Camaleón, dice Don Salchipapa. Se parece a Sergio Mayer, <risa> a Diego Luna. A Diego Luna, se parece a Awitz. Eh, Germán de Masca Brothers. Eh, así parece a mi perrito, dice, a platanito, a ratón Jerry. Ah, no, qué malo. Pero que no haga viscos a un transgénero. Y a, se parece a Topollillo Ok, ya. Pensé que lo iban a tomar más en serio, pero. La última esa, ahí. Aquí tenemos a este señor, <risa> que es, del, es de. Trabaja en el OXO y que se parece a Vicente ah. Fernández. Bueno, vamos a ver. Uy, no deja, no deja. ¿Qué le pasa al WhatsApp esta noche? Está fallando, ahí está. Ay, mira ¿Sí que se sí. Cuando estaba joven Vicente Fernández. Sí, sí se parece. Uh, sí, cuando estaba más joven. Vicente Fernández, tenemos aquí a un eh, trabajador del Loxo que es idéntico a Vicente Fernández. Sí, sí se parece, sí. sí. Es que sí, esto podrían pasar como por dobles malditos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te lo mando por WhatsApp? Sí, mándame lo que tengas que mandar sí, por WhatsApp. Sí, manda, manda. Manden cosas porque estamos por terminar esta transmisión especial sobre los dobles malditos. Se dice que si encuentras a tu doble, alguno de los dos morirá. Debes de tener cuidado a donde vayas. O si te dicen que te pareces a alguien porque no sabes si esa otra persona en realidad es tu doble maldito en mil maneras de morir, podríamos tener un este, capítulo donde alguien encontrara a, sus, a su doble maldito y terminara muerto. ¡Muerto por ver a su doble maldito! ¡Muerte de 5.435! Hubo la historia de una chica que se encontró dos dobles de ella y que está en búsqueda de, de las siete. O sea, de completar sus siete parecidos. ¿Te imaginas? ¿Ah, ¿En serio? Sí, en, o sea, Estados Unidos, nos... en Estados Unidos. Me acordé de la ah. historia de esa chica que se encontró sus, su, o sea, sus dos dobles, dos dobles de ella, uh -huh. pero está en búsqueda de más, o sea, el resto, ay, para sí. completar sus siete, imagino sí, Yo creo yo sí me busco mis dobles también, sería interesante. Eh, Franklin Franco dice, Oxlack, una vez me encontré a un parecido a mí. Se siente bien feo encontrarte a alguien que se parece a ti, ¿sientes como, como feo? Sí, como, a mí sí me gustaría encontrarme así en la calle. Como vergüenza, ¿cómo? como pena decir, ay, no. Ya vienen videos de dobles malditos en el canal, Nox. ¿Ya tienes videos? Sí, sí tengo un video del doble maldito en mi canal de YouTube, una ¿Tú vas edición. A, ¿Tú vas a mostrar una foto o el video? El video. No, sería bueno que mostraras el video. Sí, el video, el video. Dice Yad Gira, yo soy el doble de Megan Fox o tal vez el triple, no me decido. Dice Yad Gira. Hay que mandar nuestras fotos y que nos busquen el doble. Luis Yadira. Martínez, mándanos tu foto, Lizette Martínez, ándale. Aquí sí, los... manden fotos. Dice, Ox, ya te hemos encontrado como cinco doppelgangers. Pero también dice, de Paula. ustedes, no sean malos, también de ustedes, a ver si por ahí se encuentran alguno parecido, o piensan ustedes que se parecen a alguien. Dice Franklin, es raro, no lo quería ni ver, dice Franklin, porque se parecía a él. A mí solo me tocaba encontrarme a tipos vestidos exactamente igual a mí, dice Chamoy. O sea, y espacio para dos Ox, dos Andreas a uno, eso es injusto, ¿no? Dice uh -huh. Henry Cruz. Una vez una morra en una fiesta traía el mismo vestido que yo. <risa> <risa> <No>. <risa> sí se siente uh -huh. raro, dice electrolito. Digo, electrónico. El doble de Oxlack es el chaparro Schwachenegger, dice Elisandra Martel. Eh, una vez me topé con uno que tenía mi estilo, usaban gorra y bermudas, me saqué de onda. <risa> Qué raro verse, sí, sí. es raro. Sí. Dice eh, Eva, es el ministro. Yo me encontré a una persona parecida a un amigo fallecido. Uy, eso sí debe ser bien feo. Uy, uy. o sea, debe ser un impacto de que se le parezca a una persona ya muerta. O, o sea, no, uy, no. Dice Lisandra Martel. Cuando te encuentras a alguien parecido a ti es incómodo, exacto, es incómodo, muy incómodo. dice Eric, yo no me parezco a nadie solo una vez vi uno, pero era muy joven dice, el secu todos traían la misma ropa que yo, qué raro dice, cuando te encuentras a tu doble, tu autoestima se va al piso ándale, eso fue lo que me sucedió a mí ¿por qué? yo me he topado a señoras con la misma playera que yo mi hermana una vez vio a alguien que se parecía a mí, dice Katy eh, hagan un video del Triángulo de las Bermudas es un sitio en Estados Unidos con vestimientos y cosas paranormales, después podríamos hablar sobre el Triángulo de las Bermudas claro que sí una vez abracé a una señora igualita a mi mamá, cuando volteo no supe qué hacer, pero era igualita <risa> dice Roque yo me encontré una vez a mi doble pero versión asiática no es broma, dice John Fallos en la realidad, dice Ghost in the Wall. Uh -huh. Chamoy dice, mi hermano se ha encontrado con su doble, pero en versión mujer, de la cara eran iguales. Sí, eso también puede pasar. Sí, ¿no? Que se encuentren mujer, hombre. Así, <risas> hay ¿no? una hay una chica, una niña, ¿no? Que se parece a Dross. Eh, ¿Sí? Ajá, creo que es en Venezuela. o dónde? No, no en Venezuela, no, porque Dross es de Venezuela. Creo que ¿dónde era? ¿Colombia o Perú? pero era la doble de Dross, por ahí sí la pueden encontrar, sí. es una, una, y me mandan buscarla. al WhatsApp, sí, es una niña, una chica que se parece a Dross y está idéntica, idéntica. Toca buscarla, yo no la he visto, pero sí, pasa, sí. Sí, ya tenemos fotografías para verlas aquí en pantalla. <coughs> si encuentran la de Dross, por favor, mándenmela, por favor, sí. para mostrarla aquí en pantalla. Aquí tenemos, dice, el, el Kiko Balboa. Ah, mira, así como a, a Silvestro Estalón, ¿no? Sí, qué extraño. Sí se parece. Sí, sí, se parece. A ver, vamos a ver acá. Dice, ah, oye, que es una foto de ella. ¿Y es de como ahí? ella, sí. Sí, ¿no? Uy, a ver. Está fallando aquí la cámara del WhatsApp. La fotografía no abre. Oh, qué pesar. Qué pesar que las fotos no estén abriendo. A ver. Uy. Bueno, vamos a ver nuevamente así. Ah, y bueno, ahí sí vemos. ¿Sí se parece? Eh, no lo sé, Rick. No sé. ¿Qué? A ver, cuéntenme más. Un sí, sí. No sé, yo digo que no se parece. Yo digo que no, mira. Ella tiene cabello corto y la otra se ve que tiene cabello largo. No, no, yo no las confundiría. A mí me parece que no se parece. A ver, vamos a ver esta fotografía. Dios <ríe> santo. O sea, dice, ¿a quién, ¿a quién me parezco? Dice nuestro amigo. ¿A quién se parece? Ahí, gente, ¿a quién se parecerá? Dios mío. Encuéntrele un doble, un doble maldito a nuestro amigo. ¿A quién se parecerá? ¿A José José? A, digo, a Miguel Bosé. ¿Te parecerá Miguel José? No, ¿verdad? Qué chistoso. Dice Mar Azul, jaja, y si sí nos y sí nos parecemos mucho, dice Mar. Mar fue la que mandó la foto. ¿Fuiste tú, Mar, la que mandó la foto? Vamos a ver. Eh, aquí dice. A ver. Ox, te mandamos esta imagen ya que mis sobrinos aseguran que tu doble es esa muñeca. <risa> Oye, sí, sí, no, sí. sí. No, yo no sé qué pasó ahí. Sí, oye, pero sí. Pero todo el mundo al ver esa muñeca. Sí, sí. a ver, vamos a ver. <ríe> yo no sé por qué. Ay, pero no la sí, ver en sí, grande. Sí, sí, es igualito. Ah. A Natalia. <ríe> Uy, mira, se, se ahí está. Uy, es que qué pasa con este WhatsApp. Sí, pero sí me parece pues a Natalia. ¿Por qué no? Sí, qué raro que esté no abriendo bien. <ríe> Ahí está la de Dross. Mira, la, la hija de Dross. Uy, sí, se parece. Uy, sí, pero no puedo abrirla, maldita maldición. Ahí está. Sí, Ahí se está. parece. Ahí está Dross. Dross es mujer. Tiene una hija. <ríe> <ríe> Ahorita voy con mi, con mi doble, que es una muñeca, que es Natalia. Y bueno, también de Dross. Pues salió esta chica. Igualita. Oye, sí, es sí, igual, sí. ¿verdad? Sí. sí no sí, puede sí. ser. <ríe> <ríe> A la vez es Dross con boobies. Sí, perturbador completamente. Creo que, ay, me hiciste acordar y hay una niña, no sé si es de Chile o Perú, ah, ah, que es igualita al visito. Al visito comunica. Si la tienen, si la encuentran, también por favor, mándela también, porque es igualita al visito. Sí, <ríe> esta es Dross con mucha personalidad. Uf, qué rica y perturbadora, dice a Kemi. <risa> perturbadora. Yo, li, yo sí le hago a ese dross, dice Jaimito Junior. Vean, es idéntica. Vamos sí, a idéntica. acercar la imagen. Igualita, sí. Así, sí. Igualita. Mira cómo se ríe. ¡No <risa> manches! ¡Wow! Uy, sí. No puede ser, oye, esta Matrix, uy, oh, ya, la, ya la quité. Qué mala onda. Ya además, la quité, además, pero. A ver. Voy a abrir. Ay, hay hartas. Lo que habían puesto a mí. Aquí estoy yo. <risa> Uy, pero es que mira, no se deja. Sí, qué raro. Uy, qué pasa. Vamos a, vamos a quitar esto. Vamos a cerrar el WhatsApp. Vamos a volverlo a abrir. Vamos a compartir pantalla. Vamos a... En la WhatsApp. Me acuerdo en esa transmisión cuando estabas con este chico de la muñeca Natalia que todo el mundo escribía que eras igualito a la muñeca. Qué chisto. Y y pone poner las mismas lentes, ¿no? Ay, no, no, ¿no? A ver, voy a poner los lentes porque sí soy igual. <risa> Igualita Natalia. No puede ser, amor. <risa> ¿Por qué te gusto? <risa> no puede ser. Bonité <risa> de gustar. Está buena Natalia. <risas> Tome, me captura la pantalla ahí. Y... sí, mi amor. No hay, nada, no hay nada que decir. ¿Te pones los cabellos míos así? A ver, ponte los, los cabellos, tus cabellos míos. Digo, tus cabellos. Y es Natalia. ¿Sí se ve? Uh -huh. no. Acomódate ahí el cabellito. Creo que aquí en la de lado, creo que en la de lado, espera, que la tantito ahí, mamá. Creo que aquí en la de lado va a aparecer más. Igualito. <risa> no manches, soy ella. No, pero solo un cabellito delgado, no te pongas todo. Igualito, mamá, ahora sí. No puede ser, Dios mío, soy ella. <risa> Con el cabello te desigual amor. Con razón el, el corazón del muchacho este la terminó quemando. Después de conocerme a mí, dijo, no, no, qué horrible. Dios mío, hay un fallo en la pues mano. Escondan a Cristian, no me vayan a dejar cerca de Cristian, por favor. Estás casada. Kenia, un abrazo, buenas noches. Pon la cara de sorprendido. A ver, una, una más y pongo cara de sorprendido una más te voy a molestar una más a ver, vamos a ver el pedacito de cabello encima eso <ríe> <ríe> igualito ahora sí me sí, estás sí. uno más ahí está ahí está ahí me parece como... tú estás viendo sí <ríe> ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué fallos no. en la Matrix! ¡Qué feo que mi doble sea una muñeca y novia de un... En Colombia. Un tipo, no puede ser. ¡Qué perroso! En Colombia tienes tu doble. ¡Qué perroso, no puede ser! Bueno, vamos a ver aquí. Más fotos que aquí la gente está mandando. Eh... Ya nos burlamos de mí, ya nos burlamos de Dross. <risa> <risa> Oye, <hoy> sí, <risa> sí, mira que sí. Cómprase la y o sea, ese tipo te mira así, te dan unos reempujones, dice. Te le pone el cabello en la cara y listo. Todo el arte para se pasa salvar a salvarte de la mujer. No te, no te dejas salir de la casa. <risa> ok, y aquí tenemos a. este, ¿Cómo se llama? Eh, este comediante, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este eh, Franco, comediante? Franco, Franco Escamilla. Camilla. Mm. Franco Escamilla es igualito a esa señora. Mm -hmm. <risa> Son idénticos. Oye, su doppelganger, ¿eh? es igualito, sí. Su doppelganger, si se encuentran, sí. uno de los dos Solo morirá. Solo que se corta el cabello más el otro y listo, se parece. Sí, <risa> sí, uno de los dos morirá, ¿eh? mm -hmm. si se encuentran cara a cara. Vamos a ver, ¿y por qué nos mandó esta fotografía? No sé. Uy, otra vez no me abre, pero a lo mejor era de que se parecía a ti, quizá. Dross y Auron. Oh, eh, no. no. No, no se no pasa. No, Dross así se veía igual, ¿no? Sí. Dross así era igualita, pero con Auron, con Auron no. Con Auron sí no. Aquí con mi amigo sí, sí me parezco. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Pero en persona ya no nos parecemos tanto. Pero sí, con mi amigo sí. Vamos a ver este. Nos mandó muchos mensajes, pero los borró. Los borró. Me dice... Uh... Vamos a ver. El Francoverso está, entra dentro del tema de hoy. Ah, sí. <risa> Oye, sí, se parecen igualitos, igualitos. Oye, sí, el Francoverso está bien, bien raro, mira. Sí. <risa> mira que sí se parecen todos. <risa> ¿Y Esto, qué? ¿Es un niño? Esta es la de este Cobra Kai. Es de Cobra Kai, esta, esta niña. Ah, es una <risa> niña. El, ¿no, ¿No había visto estas fotos de Franco? Igualito. Los de Franco son puras señoras. <risa> igual, igual. el doble de Ox. Un día voy, voy a invitar a Mario luego a una transmisión para, para nosotros, al buen Mario, te lo, lo mostramos aquí. Voy a invitar al buen Mario para el sí, cotorreo con nosotros. Para las chicas. Sí. Mm -hmm. No, pero ya está casado. Pues no importa. Las chicas tienen ojos todavía, ¿no es? <risa> Ahí está. Ahí está, mi amigo Mario. Para que... Sí, sí nos parecemos. Sí, sí sí sí nos parecen, parecemos. Sí. Pero en persona ya no. ¿O sí? Uh -huh. Ya no me acuerdo de. No, no. Es, a ver, es más, está... a ver, si se aparecían los dos. Está como más, más más ancho Ahora sí ahora. <coughs> Ya voy, estoy abriendo esto Lo esperado esto. por todos Ah, está abriendo esto Por todas ¿Quieren saber quién es ese taxista guapo? Ah, no, digas eso <risa> siento, siento mal de que digas este taxista guapo Ahí está Francoverso, está el de Dross, está Verso. Ah, cabrón ¿ver? ¿Y eso qué? No sé. <risa> qué extraño. oye esta cosa está fallando. Morras, ¿nunca encontrarás a alguien como yo? Las morras. Tachistos. <risa> just... Oye, sí, ¿verdad? Sí. ¿Nunca encontrarás una como yo? Y las morras son como iguales, mira. No igualitas. <risa> <risa> mira, sí, sí, sí. sí. Estas, sí. Estas, son, estas son como colombianas, ¿no? Se parecen. Así son como normalmente. Colombianas se o parece, venezolanas. Se parecen las dos de este lado, mira. Esta y esta, ¿verdad? Y esa, estas sí. dos sí se parecen. Sí. Sí, sí son como colombianas o venezolanas. Dice, no era ese, jaja, dice. A ver, y aquí tenemos a Oxlack Verso. A, y de Fede Lobo no, no han mandado nada. Si sí, sí de Fede tienen un montón de Fede, Fede Verso. Vamos a ver a qué imágenes. A la misma. La, mismo, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ha llegado el momento. Sí. Que todo estaba esperando. Ay, a ver, ya me mandaron más fotos. Ah, ya me está dando gripa por su culpa. ¡Oh, ¿Qué no! ¿Qué es eso? no! No, vimos, no hagan eso. Vivo algo malo en, en vivo. <risa> <risa> hay niños, no sean cochinos. Ahí ah, está. no, todavía no. No, ya no hay niños. Hasta ahora. <coughs> me va a dar uh -huh. gripa. Aquí está, mira, Natalia, ahí estoy, soy idéntico. Mira, <risa> igualito, soy <mamón>. idéntico. No <risa> Igualitos, puede ser. O sea. No puede ser. Algo pasó ahí. Te digo que uno se siente bien feo cuando veas su doble porque uno se le baja la autoestima. No puede ser que mi doble sea una muñeca que no sé para qué la usen todas las noches. Dios con, santo. Por <risa> un chico allá en Colombia, no puede ser. Tienes tu doble colombiana Natalia. hecha <coughs> de Unicel. <risa> mira, es el Snoop Dogg. Snoop Dogg, a ver, vamos a ver. Abre, maldita cosa. No, no puede ser. Bueno, es qué triste que lo comparen con un perrito. Sí, mira. No, sí se parece un montón, pero hay otros perritos, otras fotos de otros perritos que se parecen más a Snoop Dogg. O sea, rarísimo esto Que te parezcas a un perro Si ya sí. está más cabrón Sí, sí, sí ¿Qué cosas no imaginó en la entrevista ahí contigo? Dice, no manchen, Ya no me hagan pensar cosas feas Parte del fedeverso ah, Aquí está Ya tenemos el fedeverso, no podía faltar Vamos a ver La imagen Ahí está el Fedeverso. Ajá. El Fedeverso, ahí vemos. Mira, mira el Fede. Mira que sí. Sí, es el Fede. Sí. Ah, está un muñequito. Un muñequito. El muñequito es el Fede. Acá tenemos a Anime, el Fedeverso Sí, también. sí se parece, sí. ¿Qué te parece? Aquí está Julián. Fede, fede. Julián. Este es... Este. No, este es el Fede, ¿no? Yo creo que este es el Fede, ¿no? Porque si no, este sí es su doble. Sí. Está igual. Sí, sí, sí. Gente, este, este es el Fede. <risa> ¿Este es el Fede o así es, es un doble no del Fede? Yo creo que no. Yo creo que es como un doble. No manchen. ¿Sabes que Nosotros son parecidos, pero este. Uy, ya son dos horas de transmisión. No, mostraste tú. Ahí voy, ahí voy, A ahí ver, voy. Ahí voy. No Me quedé ser. sorprendido con el del Fede, ¿eh? Sí. Saludos, Katrina. No manches. ¿Y este qué es su nombre? Ah, no. Ah, yo tengo una maestra que se parece igualita a esta. ¿Sí? Ah, sí. No me había dado cuenta. Bueno, aquí encontramos parecidos de todos. Bueno, vamos a ver mi doble. Es un video. Disfrútenlo porque no les voy a mostrar nuevamente esto. Vamos a ver aquí. Y vamos a bueno, ahora sí, Vamos prepárense. A... <risa> es el tour completo, son como cuatro o cinco horas. Aquí estamos con el Cristian, que va a ser chofer y guía de, el día de hoy. Cristian, usted es de Uruguamba. Así, Uruguamba. ¿Cómo se dice? <risa> Uruguampeño. Uruguambino. Uruguambino. Vamos con Cristian, el Urubambino. Más o menos, ¿cuánto tardamos en llegar al primer lugar, Cristian? Eh, a las Salinderas vamos a llegar en unos eh, 30 minutos. Igual, 30 minutos de ahí vamos a bajar. Vamos a estar a 3100 metros sobre el nivel del mar. Ah, sí, cierto, eso no se los he contado. Aquí en Urubamba estamos como a 2800, ¿verdad? 2800. 2800, ya aquí es más calientico, está agradable el, el tiempo, no hace falta ni andar a abrir. Mírenlo ¿Cómo, bien. ¿Cómo ven? Sí se parece a su sí, madre. Igualito. Oye, no manches, mira, ahí estoy de lado. <risa> sí, sí, sí, sí. Sí, te quitas los gafas. Sí. A ver, vamos a ver aquí. no en esto. En este. Sí. Hazte este para acá. ¿De qué lado? este. Sí. Dirías tú más joven. De allá? Ay, no. <risa> pero sí mira sí no sí sí sí manches sí. sí sí sí dice como dice ox si vas corriendo y llorando tal vez <risa> <risa> sí sí manches vamos a verlo más grande porque esto es épico sí pues que sí. como 4 o 5 horas. Aquí estamos con el Cristian que va a ser chofer y guía. Me llamo eh, Cristian el de hoy, en mi otra Christian, vida. ¿De qué parte de Urubamba? Así, ah, señor, de Urubamba. ¿Cómo se dice? Soy igual. Uruguayo. Sí. Urubambino. Sí, señor. Vamos Soy igual. Seguiré hasta te como tenemos como ser todo igual, vamos man. a llegar al primer lugar, Cristian. Eh, a las salinderas vamos a llegar en unos eh, 30 minutos. Que nosotros subimos de ahí vamos a bajar, vamos a estar a 3000 100 metros sobre el nivel del mar Ah, sí, cierto, eso no se los he contado Aquí en Urubamba estamos como a 2.800, ¿verdad? 2.800 2.800, ya aquí es más calientico Está agradable el, el tiempo, no hace falta ni andar abrir. Cristian no, no manches, me llamo Cristian y pues soy taxista en, en, este, en Perú ¿Cómo ven mi doble, mm. maldito? ¿Quién quiere ir en taxi? <coughs> la, voz, la voz es diferente, sí, claro Si no hablara Si no hablara es que si no hablar así, o sea, no es que, pues obviamente se sabe que es peruano, pero si lo pones en silencio, Ajá. si lo vestimos como Oxlack, o sea, mm. pasaría increíble, ¿no? Sí, no te llamabas Oscar, dice ya se levantar con el pelo de chopo y toda la cosa. Eso indica que tus rasgos son peruanos. Oxlack, puede ser que, que era un antiguo príncipe pero inca. Que claro, ¿no? Osla ruletero, habla con acento andino. Osla, ¿no te puedes ir a Colombia? Mira, vamos a Colombia, me traigo a Natalia y luego vamos a Perú y me voy con Cristian, ¿no? Y tres. Eso. Dice, Osla, ¿ya te puedes ir a Colombia y dejarnos a Cristian para los directos? No nos vamos a dar cuenta. Sí. Exacto. Osla, si no se hubiera interesado en la criptozoología, contacto a tú es más guapo, dice Katy. Eso yo lo sé, Katy. Eso... Ya no sé. Oxlack, si nunca se hubiera interesado en que pues es tu realidad, Oxlack. Ay, no, qué miedo, qué miedo verme ahí. ¿No? Tenemos otra foto, pero ya es hora de nos baños. ¿Quién quiere ir en taxi? No, hombre, esto fue épico, la verdad. Sí, sí, sí. sí a mí se sí me impresiona. La curiosidad. Igual. A ver, cosa. <risas> que nos manda también una... Oh, no, a mí nos manda una foto que no se puede abrir, que es de Bravestar. Ay, no se puede abrir. Bueno, vamos a ver aquí. Ah, mira, estos también. <risa> mm -hmm. No puedo con esto. No, no puedo con es que eso. Es, es no. Igualita. Mira, no puedo creer eso. Chin. ¿Qué, qué? No Igual. te pareces, dice Yadjira. Sí me parezco, Yadira. Sí, sí se parece, sí. ¿Qué, hace, qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? Bueno, aquí mi buen amigo Dross, pues no sé, después de ver esta fotografía, no verán a Dross de la misma manera. Y vamos a ver acá. Uh, Mira a la niña que se parece a Luisito. Ahí está la foto, la mandaron. <risa> Cabrón. Esto, Esto es... No, pero yo tengo una foto de mujer. Creo que es esta, ¿eh? la foto de mujer que tengo. Creo que es esa. De deja de aumentar las pe pechugas, dice. <ríe> dos con cenotes. como los de. Sí, sí, <ríe> los de <ríe> <que es> <ríe> a ver, vamos a ver. ¡Ah, no manches! ¿Ah? No te pagues haces. Y se llama la niña Luisita Comunica. No puede Creo ser. Creo que tiene un canal a la niña de, así que se llama Luisita Comunica. Sí, ¿verdad? Sí. No puede ser, no seas cabrón. Dios, Dios, esto sí. Sí, esto, es extraño. Esto es una Matrix, esto, están jugando con nosotros. <risa> no puede ser, Luisita Comunica, Dios hay, un video, mío, hay santo, un video de la niña hablando de ella, y todo, y, y es igualito, o sea, es, es la forma de hablar, de reírse, todo es igualito. Este, la, a la niña le tomaron una fotografía sí. en un mercado, alguien sí. le tomó la fotografía sí. y se la mandó a Luisito y se hizo viral y le comenzaron a, a ir a visitar gente, a que se tomaran fotos con ella, y bueno, cambió la vida a esta niña, sí. Luisita Comunica. Y le dicen que de pronto es una hija que dejó por ahí. No puede ser, es que yo creo pues que ni, igualita. aunque tuviera un hijo Luisito, o una hija Luisito Comunica, saldría así, sí. me cae que no. No, no. No manches, qué increíble. Sí. Olobor, sí. impresionante, no, no, no. dice, hay una entrevista de ella dice electrónico. bueno increíble, ¿qué les pareció el tema de los eh, dobles malditos? ¿Qué les pareció ese tema, temazo, no? Sí. Y bueno, qué bueno, me encantó que participaran esta vez que mandaran fotos, que dijeran su experiencia y todo, sí, me gustaría que fueran todas las transmisiones, que, que cosas chiquitas o grandes, que, pero sí. que participen, porque así hacemos el programa sí. juntos. Mira la última, te mando la última juntos. para que miren la última. Para la última. Es que es impresionante. Sí. Sí, esta, esta es la foto que <risa> se hizo famosa, esta sí, es la que, sí. con la que Luisito, y creo que Luisito no ha ido a visitarla, ¿o sí? No sé. Creo que no, ¿verdad? Sé, no he buscado, no sé. Pero sí, sí tuvo, tuvo que haberla visto porque se volvió viral. Sí, mira, qué uh -huh. impresionante. Uh -huh. Wow. Y el cabello, es. el cabello de ella es así, como el de él. O sea, mira, Dross tiene a uh, su doble en mujer. Luisito tiene su doble en mujer. Y yo tengo mi doble en mujer, pero es una muñeca. <risa> ¿Muñeca? <risa> no, no, no. Es una muñeca fea, qué feo. No, no, no. Una, o sea, esta mujer esta niña si crece, si sí, tiene el, el rostro de Luisito, sí, sí, solo a que está el cabello, creo que es igual, ¿no? Uh -huh. Sí, el cabello. Rosa Lu, Luisita. No, no puede ser. Uh -huh. Pues ahí la, nos tenemos... Ya vieron que esto en verdad es una Matrix, que esto es un Ajá. programa, están jugando con nosotros los extraterrestres. Eh, Pepe Mendoza, 25 pesotes, busca a Fedeverso para que veas todos los parecidos. Ya, ¿Ya pusimos a Fedeverso también, ¿Ya lo, ya lo pusimos, está también increíble, es un, un clásico el, el Fedeverso. Y bueno, ustedes pueden ver que esto no es normal, no es normal. ¿Quieres decir algo antes de que pongamos la música? Que descansen, la pasamos muy chévere hoy. Eh, saluditos a Katia, a Katrina, a Goz, a bueno, eh, a Eddie, a, bueno, a todos, ah, ah. a Rojo. Te mandamos saludos a toda Gracias la gente por estar acá. que estuvo con nosotros. Gracias, me encantó que fueran participativos, uh -huh. que la, la pasamos muy bien. Sí. Eh, esperemos que todas las noches sean igual de buenas, de entretenidas, de apoyo, gracias por su apoyo, en verdad, mil, mil gracias por los super superchats, gracias por las donaciones en Paypal, también me apoyan en Patreon, ahí está el Patreon y también está el Paypal, y gracias a todos por estar una noche más aquí conviviendo y pasando la increíble, ¿son la 1.49? Nos no demoramos. Puede ser, no puede ser, vámonos gente, descanse, Bye, buenas ya. noches no les quitamos más el tiempo, un Parece. saludo a toda la gente que nos escucha en Spotify, mañana tendremos un tema nuevo les avisaremos en las redes sociales qué tema será, pero lo haremos con el mejor de las de las intenciones y con mucho gusto para entretenernos y reunirnos como cada noche aquí en Relatos Oscuros Oscuros, Oscuros, oscuros. hasta mañana, los queremos, gracias chicos descansen